Muy buenas, seáis bienvenidos al primer live eh, streaming en directo en mis perfiles sociales. Ya me conocéis, soy Emilio Márquez y en el live durante la próxima hora y media, casi dos horas, eh, vamos a hablar acerca de marketing digital, de marketing online, con varios grandes profesionales, eh, en realidad vamos a hablar con casi una quincena de, de muy buenos profesionales procedentes del mundo de las de las agencias, porque este live streaming viene por eh, un encuentro de debate y de networking que celebramos justo antes de final de año y por cuestiones de fecha dijimos mira pues vamos a inaugurar eh, este año 2022 con un buen live streaming hablando de distintos tipos de tendencias de marketing digital. Y la inauguración la hago con José Ramón Padrón de, de Sagrown. Eh, muy buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Feliz pues, año, Emilio. Aún se puede decir, ¿no? Aunque estemos a estamos justo en el límite en el que sí que se puede decir feliz año. <risa> pues feliz año, Emilio. Y de hecho la inauguración contigo porque eh, desde hace muchos años con Sixground venís a, apoyando al ecosistema de profesionales de las agencias de marketing tanto con vuestro propio congreso como apoyando las actividades que organizo yo para profesionales de las agencias. Y, sí. y claro, después de, de apoyar estas actividades me digo yo pues la mejor forma que tengo de empezar un live streaming el 2022 es Moon ¿qué tal todo? Bueno, pues muy bien, comenzando el año. Va a ser un año tenso, eh, eh, por decirlo así, eh, pero, pero muy interesante, como siempre. Y, y la verdad, muy contentos, muy contentos. Eh, el equipo está perfecto y ya empezamos, ya hemos empezado a trabajar, nos hemos incorporado todos, eh, los que han tenido vacaciones y los que no también. Y, y nada, y aquí estamos, eh, para darle duro, Emilio. Si me permite eh, comenzar a, a preguntarte, porque van a ser un par claro. de horas bastante intensiva de tocar bastantes temas. Ya Primero me te quería preguntar eh, sobre cuál fue tu percepción del ambiente, el humor. Eh, eh, cómo, cómo era el ambiente positivo o negativo que vieras en esta de, última actividad que hicimos de agencias de marketing digital. Eh, ¿Cómo fue el sentir, el vibrar de, de los participantes? ¿Positivo? ¿Qué viste? Eh, positivo. La verdad es que tus eventos son como una especie de oasis dentro del mundo virtual. Y, y la verdad es que muy positivo, la gente tenía muchas ganas de interactuar, eh, la herramienta que utilizas y el ritmo que le das al evento ayuda a que sea así y al final pues la gente estaba muy animada y con muchas ganas de hacer cosas. Eh, tanto es así que prácticamente de cada eh, evento de networking que tenemos contigo pues eh, salen muchas cosas, desde colaboraciones para nuestros podcasts o webinars, eh, leads, o sea, un poco de todo. Y este último pues... Pese a que ya, estamos a, ya estábamos a finales de 2021, eh, por decirlo así, y, y bueno, digamos que eh, había cierta hartanza ya de eventos online, por eso te decía que tus eventos son como una especie de oasis en los que todavía eso no se produce y se agradece mucho, la verdad. Pues eh, también eh, hay que tener en cuenta que desde el año 2020 empresas como SiteGround eh, eh, por el surgir tan potente del comercio electrónico, de la, la, la creación de webs, que está subiendo muchísimo desde 2020, eh, estáis viviendo una especie de pequeño furor, de sí. porque claro, todo el mundo necesita un buen hosting, y desde luego vosotros ofrecéis eh, una serie de herramientas bastante interesantes. Entonces, en particular, eh, ¿qué servicios eran los que las agencias eh, podían ver más interesantes claro. eh, con vosotros en SiteGround? Bueno, eh, prácticamente podemos decir que eh, todos los proveedores de hosting coincidimos en 8 o 10 cosas. ¿no? Hay 8 o 10 cosas, eh, almacenamiento, recursos, eh, cuántos planes de alojamiento tienes, en las que coincidimos prácticamente todos. Pero al final, las herramientas y lo que pones a disposición de cada agencia para gestionar a sus clientes y las webs de sus clientes es lo que hace la diferencia aparte de un buen soporte. Entonces, el hecho de que tengamos una herramienta de optimización web, que es una suite completa, tanto del frontend como del backend, para aumentar la velocidad de descarga web, para, para mejorar la experiencia de usuario. Eso uno. Como un plugin de seguridad que hemos eh, estrenado en el año eh, 2021, o sea, lo hemos estrenado este año y ya está eh, de los primeros en descargas a nivel 30. mundial eh, para, para WordPress. Eh, pero sobre todo las, las herramientas específicas para agencias, en las que eh, puedes ver pues, cómo mover clientes de un plan a otro, preparas una web para un cliente y se la pasas a un blando alojamiento. Esas son las que más le han gustado a las agencias durante este año y bueno son las que nos diferencian un poquito de la competencia, aparte del servicio de hosting que es de mucha calidad. Bien, bien. ¿Y, y cómo afrontáis este año nuevo? O sea, ¿Alguna novedad para, para comentar? ¿Productos e iniciativas para marketers y agencias? Hombre, pues sí. Va a haber muchas novedades. Lo que pasa es que comentar no puedo comentar muchas, porque son bastante sorpresa todas. Lo que sí es cierto es que durante este año va a haber unos eh, unas nuevas herramientas de velocidad y seguridad que no están incluidas ahora mismo. Eh, completamente... Eh, bueno, pues si ya las que tenemos eh, son un diferencial respecto a la competencia, las que vamos a incorporar ahora mismo nos van a convertir eh, en un proveedor eh, muy especial. Sobre todo para agencias. Especialmente pensando en las agencias. Lógicamente, clientes finales, gente con su página web no va a tener ningún inconveniente. Esto es para cuando manejas y gestionas una gran cantidad de páginas web. Y eso es en lo que nos vamos a centrar mucho. ¿no? Y a ese respecto... Vamos a tener novedades respecto a velocidad, eh, con la incorporación de nuevos módulos, no solamente en el plugin que ya tenemos, sino nuevas funcionalidades eh, y en seguridad. Y alguna que otra extra específico para agencias que, que está a puntito de caer. <ríe> Siento sí. no ser más específico, pero eh, tampoco puedo romper mucho más el, el, la información, no puedo dar mucha más, porque lo vamos a ir anunciando poquito a poquito, ...prácticamente vamos a ir a, a novedad cada mes y medio o dos meses. O sea que va a estar muy bien. Pues saludo David, que también va a participar en el live dentro de un ratito. Eh, gracias por el saludo. Eh, Hombre, David. <risa> y, en, y en general, en general eh, ¿ambiente ambiente positivo para el 2022? Sí, entonces. sí, por supuesto. Eh, dentro de unos días vamos a sacar las métricas y porcentajes de crecimiento de creación de páginas web y e-commerce en 2021 y, hombre, es probable que, que sean eh, más bajas que las de 2020 porque eso fue, ya, como ya hemos comentado en algún programa, eh, habíamos crecido un 240% en el número de tiendas online dentro de SiteGround y tened en cuenta que tenemos pues eso, casi... 3 millones de dominios. Es decir, o sea, es un crecimiento muy significativo. Estamos seguros que en el 2021 ha habido crecimiento no tan grande, pero muy significativo. Y si lo comparamos al final con, con 2019, que fue un muy buen año, ojo, muy buen año, ya antes de la pandemia, registrábamos crecimientos en creación de tiendas online del 160%, que está muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que llegó el 2020 y cambió esas cifras eh, todavía más. Entonces, dentro de unos días eh, tendremos ya unas cifras más concretas y te podré decir exactamente eh, con penos y señales eh, cómo ha ido el 2021, pero bueno, a todas luces nos ha ido muy bien y, y este 2022 eh, eh, esperamos exactamente lo mismo. Pues muchísimas gracias, Mon, por, por eh, eh, eh, aceptar la invitación para inaugurar este primer live del 2022 y nos vemos en las actividades que empezamos a hacer a partir de dentro de un par de semanas. Por supuesto, muchísimas gracias por contar con nosotros y un placer eh, bueno, pues poder patrocinar eh, toda esta maquinaria que has puesto en marcha, que es una maravilla. Un pues feliz año a todos y a todas. Muchísimas gracias, Moon, y damos paso a, a, a Miki. Muy buenas. ¿Estás muteado? Exacto, Mickey. estoy muteado, perdón. Que es que como, como estaba en la sala de espera, digo, igualmente es capaz de aparecer mi voz por ahí en medio. Bueno, hasta pues bienvenido por Mick, Mick Rivera, soy cofunder de Viajenci. Muchas gracias por, por, eh, por eh, compartir tus conocimientos acerca de e-shopping ¿Y qué tal fue la experiencia de, del último networking entre profesionales de las agencias? Pues muy bien. La verdad es que poder moverse por las salas e interactuar con la gente con temas concretos mmm, fue muy, muy provechosa para nosotros. Muy interesante. Bien, bien, bien. Pues contigo teníamos un, un tema que me parecía muy, muy de tendencia porque lo he empezado a ver sobre todo en, en mercado asiático pero todavía poco eh, por nuestros lares. Y quería preguntarte eh, qué es eso del live shopping y cómo cambia la, la experiencia de la venta online. Pues eh, el live shopping cambia la experiencia de la venta online de forma radical porque lleva todo ese mundo que hemos intentado desde siempre en el digital, que es la compra por impulso, que es eh, añadir emocionalidad, que es eh, una interacción muchísimo mayor, eh, aumentar la experiencia de usuario, se consigue por fin con una herramienta como el live shopping que permite pues, tener al experto de cada uno del segmento que sea, de deporte, de bricolaje, de moda, de belleza, explicándote el producto. Además, si es eh, influencer y es una persona con credibilidad pues genera muchísimo engagement y, y genera muchísima aspiracionalidad explicándote ese producto y que en ese directo tú lo estás viendo, te están enseñando sus cualidades, haciéndote un tutorial de belleza, por ejemplo, en el caso de belleza, y clicando en el producto en la propia pantalla, puedes ir eh, colocando en el carrito y hacer checkout en cualquier momento, sin salir de ese directo. Con lo cual, pues el cambio es muy importante en ese sentido y como tú has dicho, en Asia... El 19 finales, pero sobre todo el 20 y 21 han sido un bombazo de, de, de, de espectacular, vamos. Y hablando de, de, de Asia, que también es donde creo que está empezando a hacer furor, ¿cómo está funcionando tanto a nivel nacional e internacional y qué métricas de conversión funcionan para...? Son, porque estos directos van a generar compra directa, sí, en la que es el objetivo real. Con lo cual, en vuestra experiencia con marcas que trabajáis como Levi's o Adolfo Domínguez, ¿cuál está siendo realmente esos ratios y esas métricas? Sí, como bien dices, claro, lo de China pues es difícilmente extrapolable por, por audiencias y por, mm. por el tipo del mercado, no. Es verdad que ellos en el 17 empezaron con Taobao, que es la plataforma de streaming de Ali, de Alibaba, y AliExpress, eh, con audiencias increíbles y en el 20 pues han sido muchísimo mayores, ¿no? Entonces, esto se ha intentado replicar ya rápidamente por Amazon con Amazon Live en Estados Unidos y todas las redes sociales, todas, no hay ninguna que no esté a punto ya de incorporarlo dentro de sus plataformas habituales de streaming. Es algo que hoy hacemos en el e-commerce de cliente, pero que en breve se podrá hacer desde TikTok, desde Twitch, desde Facebook, desde Instagram, desde cualquier plataforma que, que, que está promoviendo el live. ¿no? Las conversiones... Eh, depende de los mercados. En Estados Unidos y en Latinoamérica ya empiezan a ser bastante potentes, no del nivel de China, pero bastante potentes. En el norte de Europa, en Alemania, que es un país que ha sido muy pionero también. Y en España, nosotros empezamos en abril, hicimos el primer live shopping real de España con una firma de proteínas. Y luego hemos hecho con Plátano Melón, con eh, Levi's, con Adolfo Domínguez, ahora estamos haciendo con L'Oreal y con el grupo vocento dentro de Mujer Hoy. Datos, lo más importante de este, de este servicio, de este sistema, es como en todos, ¿eh? que hay que evangelizar en momentos en que la gente le da poca credibilidad a ciertas compras. Y aquí los directos mantienen unas tasas de engagement muy altas, de interacción, de comentarios, etcétera. Pero a la gente le cuesta comprar. Cuando estamos consiguiendo ver que las, las ventas aumentan, es cuando se aloja ese contenido en la web y se mantienen algunas promociones y durante la semana posterior al directo las ventas aumentan de forma exponencial mucho mayor que durante el directo. Hoy tenemos datos de eh, CR, de, de, de conversión del 12,5%, de engagement rate del 24% de aumento, de CTR es de casi un 30% y de add to cart del 27%. Luego depende con cada cliente de la promoción, de cómo hemos segmentado la audiencia a la hora de traer el público apropiado para cada producto, de la influencer o del influencer o del eh, conocer que estamos utilizando para el directo. Depende de la campaña de paid media que se haya hecho para traer tráfico. Depende de muchos factores. Pero la clave y lo que estamos intentando hoy convencer a nuestros clientes es de la repetición. Que para que esto funcione, como en el caso, por ejemplo, de Adolfo Domínguez, que se creó el concepto de clases de estilo con pues Maite de la iglesia o diferentes influencers en la que ya hay una repetición cada x tiempo hay esas clases de estilo en las que desde la tienda con diferentes consumidoras se presentan varios looks y con unas ofertas atractivas al momento pues se consigue ese efecto FOMO durante el directo para conseguir que la gente vaya aumentando sus, sus carritos. Uh -huh. eh, pues muy interesante esto del light shopping eh, ¿En España tú crees que va a ser una tendencia fuerte para el 2022? Yo creo que va a ser una de las grandes tendencias para el 22, Aún teniendo en cuenta que estamos en periodo de educación Y de conseguir que los clientes lo vayan haciendo de forma recurrente Pero los que lo van probando Más allá de esa primera estrategia de marketing De ser el primero en algo Como ahora todo el mundo quiere tener algo en el metaverso Y, y, y, y poca rentabilidad se le va a sacar más allá del engagement o de la awareness Aquí ahora ya cuando empezamos a hablar con los equipos de digital, los equipos de e-commerce, ya entienden que esa recurrencia les empieza, a dar, les empieza a dar ventas y que no solo hay que medirlo por ventas, porque luego también aumenta el SEO al tener alojados esos vídeos en la página web, eh, aumenta el, el, el engagement con la marca… Eh, hay otros factores que siempre están adicionales, pero el de la venta, que es el que, por el que nos van a medir en el 22 y en el 23, que es la necesidad de todos hoy, ese ya está funcionando cuando la recurrencia se hace pues cada semana y a partir del tercer mes de recurrencia ya empieza a ser suficientemente rentable la inversión con las ventas que se generan. Muy muy interesante. Pues muchísimas gracias por aceptar tu, la invitación a participar por aquí y no, espero que nos veamos pronto en este 2022. Pues seguro que nos veremos, Emilia. Eh, que por, por cierto, tenías pendiente volverte a lanzar el reto de, de reactivar algún Twitter Spaces. si algún día ah, Pues yo me animo, claro que sí cuenta conmigo. Yo estoy viendo que por las noches horas española hay salas con hasta 500 personas simultáneas. Y teniendo en cuenta que teníamos un contenido de muy buen valor, a lo mejor posible interesante reactivarlo. Pues sí, me apunto. Ya, ya nos buscamos. Pues muchísimas gracias y pasamos con David. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Feliz año Hola. a todos. Feliz año. Y contigo vamos a hablar acerca de transformación creativa en marketing digital. Sí, pues sí. Pero... Vamos a hablar un poco sobre... Eh, yo creo que es como, como aquello de la transformación digital, ¿no? Que parece que todo el mundo estaba obligado a entender lo que era y, y todos pensaban que eran cables, ¿no? Pues eh, exactamente eso es lo que, lo que venimos a hablar ahora, o sea, la, la transformación digital, la creativa tiene que ver más pues, con, con lo que es la construcción de una idea, eh, utilizando data y utilizando innovación, ¿no? Y sobre todo tecnología. Director de marketing eso? de una nueva televisión 7NTV eh, ¿Cómo es eso de llevar el marketing digital eh, eh, y el, el marketing general de una televisión? Porque eso tiene que ser un trabajo realmente apasionante. Es, es bastante entretenido, ¿no? Y aparte, es la, eh, el proyecto lo, se lleva desde, desde la, la filosofía de la transformación creativa, ¿no? Porque en realidad eh, llevamos lo que es la llevar una televisión. Llevar todo el marketing, toda la comunicación, toda la parte de ventas, toda la parte de tecnología. Entonces Nosotros, fíjate que, que con este concepto, que lo hacemos a través de una de nuestras agencias que se llama Lemon Group, nosotros montamos el proyecto de cómo gestionar el, el marketing desde una cadena de televisión eh, que, que, que aspira a, a ser convencional sin serlo. ¿no? Y eso tiene que ver mucho pues, con el análisis de la data, tiene que ver mucho con tecnología, tiene que ver mucho en cómo, en cómo construyes... Eh, todo el discurso a la hora de, de, de ser digital dentro de un mundo no digital. Eh, es bastante entretenido, Emilio, la verdad, porque, aparte que, bueno, ya sabes, el mundo de la tele es un mundo de la tele eh, eh, de, de selva, de la selva, como digo yo, mucha competencia, mucha audiencia, presupuestos de, de medios enormes, hablamos de cientos de millones en cada una de las partes, hablamos de casi mil millones de inversión, o sea, es, está, está muy entretenido, Emilio. Interesante. Y quería preguntarte acerca de tendencias y, sí. y sobre esa tendencia en la que eh, se está empezando a trabajar con muchos modelos basados en algoritmos creativos que convierten a la agencia casi más en desarrolladoras más que en propios gestores de comunicación. ¿Qué opinas de esa tendencia? Bueno, pues yo creo que es la, es la tendencia de… Fíjate que yo, Emilio, lo digo que es como, como si estuviésemos viviendo un déjà vu, ¿no? Es como, acuérdate, los que sí… Eh, lo, como tú y yo, los que venimos de ya de muchos años, de más de 20 años en el mundo digital, pues es como lo que ocurría en los primeros años de, de, la, de, los últimos, de la última década de los 90. ¿no? Estamos hablando de, que, eh, de cómo eh, antes la idea, la creatividad estaba por encima incluso de, del modelo de negocio. ¿no? Entonces ahora mismo las tendencias del futuro, estamos hablando de utilizar... Toda esa parte de data, toda esa parte de algoritmos para conseguir no solamente tendencias, sino aprendizajes sobre cómo se funciona la comunicación y todos basados en algoritmos matemáticos. Al final, eh, las, agencias, no las agencias de futuro ahora mismo eh, es esa tendencia, o sea, transformación creativa nos vamos a aburrir de, de escucharla durante el año 2022, que es muy importante sobre todo desde el punto de vista de cómo las agencias se convierten desarrolladoras. Yo recuerdo una de mis agencias del pasado que todos conocerán, que se llama WU, que sigue existiendo y es una agencia maravillosa. Eh, éramos la única agencia creativa que tenía una productora de, de tecnología. ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo ahora. Las grandes compañías de comunicación y de, y de creatividad son más gestoras de tecnología que de comunicación antiguamente. Esa, es la, esa va a ser la tendencia, Emilio. Vamos a escucharlo mucho, transformación creativa, recordarlo todos. Me la, me la apunto porque tiene buena pinta y, y ya es evidente que lo que los medios, con su capacidad líquida, ya no es posible plantear eh, eh, la publicidad y la medición como un modelo de solo ingresos y data, sino que de influencia, de, de inteligencia publicitaria. ¿Y son los medios conscientes de este cambio o que está no, a punto de llegar? Pues los medios no son conscientes, sobre todo los medios que manejan más el 80% de los presupuestos actuales de, de publicidad, ¿no? Eh, todos, eh, lo que estamos aquí, que somos todos muy digitales, se nos ponen los pelos de punta cuando nos hablan cómo se mide la televisión, ¿no? cómo se miden los medios, ¿no? con, con, con un decodificador en las casas de 2.000 personas, te pueden decir si un programa tiene más o menos audiencia. ¿no? Ahora nosotros lo que intentamos es utilizar matemáticas y tecnología para la medición. La medición, eh, hay conceptos que te ayudan a sumar audiencias, como son lo que, lo que acabas de decir, que que está muy este, lo tenemos ya muy oído en las redes sociales, que es todo el tema del concepto de influencia. ¿no? Pero es capaz ahora mismo de medir cómo influye un contenido lanzado a través de, de, una, de, de, de un mensaje lineal en televisión y cómo eso aporta dentro del negocio de la, de la, de la publicidad. ¿no? Nosotros, fíjate, en, esta, en este en esto nosotros sí somos conscientes, pero muchísimos medios no son conscientes. Ahora se sigue vendiendo la publicidad utilizando GRPs, utilizando una serie de parámetros que lo que te miden exactamente eh, es una frecuencia casi ni existente, ¿no? Los que somos, los que somos de ciencias, o de matemáticas, de ingenieros, pues nos pone los pelos de punta en cómo se miden las cosas. Pero no son muy conscientes Emilio, pero sí es verdad que vamos a empezar a oír que dentro de esos GRPs eh, se van a transformar en, en GRPs de influencia, se van a transformar en otra serie de cosas que te ayudan muchísimo más a medir. Lo que pasa es que, Emilio, ya sabes que los grandes medios tienen miedo. Miedo a que a que la gente descubra cómo se miden las cosas, ¿no? Fíjate que nosotros en nuestra tele, la tele que, que, estamos, que estamos montando tras la parte digital, es un sistema de continuidad en la nube, eh, y utilizamos un adserve digital para servir publicidad en TDT. Eh, y ahora va a haber, hay, va a haber solamente dos, dos, dos televisiones, una en Europa y otra una en Alemania, y una en España, que vamos a utilizar este sistema. Eh, se nos van a echar encima a todos, Emilio, pero bueno, yo creo que... El, estamos acostumbrados en los digitales a, a algo que yo creo que es la, la filosofía de nuestro negocio, que es la prueba y error. ¿no? Yo creo sí, que no hay que tener, lo, ya, ¿no? Los sistemas tradicionales de, de medición de audiencia son esa caja negra de la que mejor no hablar, porque si se habla eh, eh, no sacaríamos muy buena, muy buena, muy buenas impresiones. Hay que, hay que pegar una revolución. En todo ese... Claro, Emilio, porque esa caja negra, estamos hablando que desde ahí se miden 1.600 millones de inversión publicitaria. Es una locura. Pues, David, que sea todo un éxito. El... Muchas gracias. El lanzamiento que ya lleváis un par de meses emitiendo sí, vamos, y que vamos. sea todo un éxito la, la tele. Pues muchísimas gracias, Emilio, y, y que nada, que sigas haciendo estas cosas que haces tan, tan maravillosas, que es juntarnos a todos los amigos para hablar de digital. Y no olvidar que de dónde venimos. Pues muchísimas gracias. Eh, doy paso a Óscar. Eh, muy buenas, Óscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, pues eh, feliz año. Creo que estamos en el límite de, de, de poder... Sí, el... Dicen hasta el 15, ¿no? O sea, que tenemos dos días todavía. Bien, tenemos dos días, tenemos dos días. Y antes de que de que vayamos a, a, a comentar y hablar sobre internacionalización, saludar a, saludar a Loreto, eh, Alberto, Pedro Jesús. Eh, os agradezco los saludos, sobre todo por LinkedIn, pero si tenéis preguntas a lo largo del live streaming, eh, hacerlas que responderemos vuestras preguntas en directo. Y para los que estáis aquí Y preguntando cuál va a ser el guión completo, tanto en YouTube como en LinkedIn, tenéis eh, la esqueleta completa de los 18 invitados que van a pasar por, por el live eh, streaming de hoy. Pues, Óscar, eh, eh, vamos a hablar, si, si te animas, acerca de internacionalización y, uh -huh. y preguntarte que, qué servicios suelen ser los más utilizados habitualmente por las startups y por las empresas para internacionalizarse. Yo creo que hay un poco de diferencia, ¿no? Justamente si entre una startup y, un, y, una, y una empresa, ¿no? Entendiendo empresa como, como empresa más grande, ¿no? Eh, quizás una startup está pensando en internacionalizarse y, y no, todavía no tiene muy claro cómo hacerlo, a, a qué países atacar, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que hay mucho, mucha parte de consultoría, sobre todo... Eh, para acabar de decidir bueno, pues, qué países son los más adecuados para internacionalizar su producto. Eh, y, y por el contrario, las empresas se lo tienen muy claro. ¿no? Entonces aquí yo creo que estamos hablando ya más de, de, de servicios de, de traducción o ¿no? de localización de contenido, incluso transcreación. ¿no? Eh, bueno, yo te digo... Yo creo que es un poco diferente el enfoque, básicamente por, por eso, no porque las empresas, eh, al ser más grandes, muy probablemente ya, ya han atacado mercados eh, y ya tienen una estructura montada eh, interna, sobre todo a nivel de marketing y comunicación, que eh, en las que se pueden apoyar las agencias, ¿no? como la nuestra. ¿no? Eh, eh, con Non-Translation, precisamente con, con vuestra agencia eh, que ayuda a las empresas a internacionalizarse con servicios como transcreación, eh, traducción, etcétera. Eh, fuisteis patronos de este último encuentro de debate y networking entre agencias de la Latina Valley. Eh, uh -huh. ¿cuál, era, ¿Cuál era el sentir más general? Eh, ¿Qué preguntas te hicieron? ¿Cómo notabas tú eh, esas ganas, esas ansias por internacionalizar entre lo, los emprendedores con los que charlaste? Yo creo que era un poco eso, ¿no? el hecho de decir cómo decidir a qué, a qué país, eh, por qué país eh, empezar ¿no? eh, o, o continuar ¿no? el, el proceso de internacionalización. Y, y bueno, y resumiendo, el, el tema era básicamente: eh, hablemos largo y tendido antes, ¿no? antes de mover ni, eh, nada, eh, porque yo creo que todo empieza con un buen café. ¿no? Eh, o con una buena cerveza, aunque sea virtual. Eh, básicamente porque bueno, hay, que tomar, hay que tener en cuenta muchos, muchos aspectos ¿no? antes de decidirse por un país o por otro. ¿no? Eh, ya si, sin meternos en temas de deseo y de historias. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que lo primero es mmm, tener clara la estrategia y entonces a partir de ahí se puede hacer un mix de servicios para que sea lo más costo efectivo posible porque no tiene, no tiene mucho sentido irse a, de golpe a tres países eh, así, porque yo quiero ir a Inglaterra, Alemania e Italia, me lo invento, sin haber realmente hecho un estudio interesante y, y, y, y ver que a lo mejor en un país te puedes ir eh, simplemente localizando tu web, en otro que no lo tienes muy claro, puedes hacer una traducción automática con, con una revisión humana, bueno, se pueden hacer un mix de servicios interesante para hacer eh, todo esto que sea lo más costo efectivo posible, ¿no? Porque, eh, y bueno, ya sin hablar de las startups, claro, eh, y, que es que y esto que, es lo más básico, ¿no? Y para que ese costo efectivo sea rentable, eh, eh, ¿cómo podemos hacer para escalar un proyecto digital y que no se nos vaya de las manos precisamente esa, ese, esa inversión versus resultados? Yo creo que esa estrategia y sobre todo es, mm, tener muy claro si vas a poder penetrar muy fácilmente en el mercado, entonces sí que gásate dinero y haz algo más eh, decente a nivel de, de un servicio de transcreación, ¿no? que, que como ya, yo, ya creo que ya tú sabes es una, una mezcla entre de localización y creación de contenido, mm -hmm. en, que tiene como objetivo emocionar realmente a, a ese usuario, o sea, ahí tienes que hacer un briefing de marca, de producto, etcétera, etcétera. Pero si no tienes muy claro que vas a triunfar en un mercado, no te gastes tanto dinero, puedes hacer un, una, un, una traducción automática y luego una revisión humana. Obviamente, lo que yo nunca aconsejaría no. sería hacer una, hacer una traducción automática tal cual, ¿no? Eh, o como mínimo en toda la parte de la web, ¿no? Porque uh -huh. si no ya sabemos ejemplos muy sonados ¿no? que han habido eh, y, y que, bueno, se puede encargar una marca antes de empezar. Uh -huh. Con lo cual yo creo que ante todo es sentarse, estrategia y a partir de ahí pues vamos a ver que, cuál es el mejor plan, ¿no? Pues, Óscar, muchísimas gracias por eh, tanto apoyar las actividades de los últimos años de La Latina como eh, estar presentes en las actividades que vamos a hacer este año. Y este año por fin nos volvemos a ver en presencial. Sí, sí, eh, con muchas ganas eh, ya de, de eventos presenciales. Pues nos vemos, nos vemos en Barcelona, aunque tú y yo nos veremos antes el 16 de, de febrero en el próximo encuentro de directores de marketing. Pues muchas gracias por el apoyo con Non Translations. Que vaya muy bien, Emilio. Un saludo. Saludos y muchas gracias. Y como os comentaba, estamos en medio de, de un directo donde vamos a tener a un número bastante elevado de, de participantes. Si queréis seguir la escaleta, tanto en YouTube como en, como en LinkedIn, tenéis el guión completo de todos los participantes, temáticas y horarios. Y muy buenas, David. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Sí, eh, comentarle a nuestro participante anterior, eh, David, eh, David Segura, que eh, Alberto Falcón le ha dejado un link de un mensaje total, puro y directo, por si David <risa> Segura quiere, quiere entrar a, a responder. Pues eh, feliz año, David. Igualmente, ah, ya, ya tenía ganas de, de, de volver a la rutina de, de tus eventos, que siempre, siempre se echan en falta. <risa> y, de lo, y de los live streaming, que he visto que tú has empezado antes que yo a emitir. <risa> Sino porque te estoy viendo, estás principalmente por Twitch, creo, creo ver, ver, ¿verdad? Eso eso es, además Twitch está... Bueno, y tú también te estás metiendo ya cañita por Twitch, que eso mola. Ah, sí, la... sí no. de hecho estamos emitiendo en Twitch, de hecho hoy estamos emitiendo en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Ah, saco por, sí, por todos lados. Pero como yo sé que, que, que eres bastante movido y de hablar con todo el mundo y de, y de, y de bichear e informarte sobre todo, eh, ¿qué retos? Eh, se van a encontrar en este año 2022 las agencias. Bueno, pues 2022 yo creo que va a ser un año un poquito, bueno, más que de cambio, o sea, de, de adaptarse un poco a la forma de, de, de trabajar en publicidad, ¿no? Porque hay algo que, que, que ya tenemos presente y que, y que o sea, ya es innegable el decir que, que no tiene una, un, peso, un peso grande, que es el, el marketing de influencers, ¿no? Por ejemplo, eh, ya no me refiero solamente a influencers grandes, o sea, y sea Ibai o, o, alguno, o alguno similar, sino también a microinfluencers o influencers más chiquititos que tienen comunidades, pues a lo mejor de 5.000, 10.000, 15.000 personas, que son súper fieles, que consiguen convertir eh, una barbaridad en su temática porque son súper concretos. Eso y el reto de combinar eh, ese tipo de marketing con el resto, no porque yo creo que años atrás había muchas agencias o mucha gente que decía no eh, yo hago eh, solamente SEO o yo hago solamente puri en redes o hago solamente tal y a día de hoy pues hay que combinarlo todo ah, eh. Está, está muy claro que el usuario está cambiando, las tendencias está cambiando, por ejemplo, la televisión, lo mismo, ¿no? Se están adaptando, están sacando ya aplicaciones de eh, como Netflix, ¿no? Eh, Antena 3 creo que sacó también la suya de pago por visión y cosas del estilo, ¿no? Con lo cual, eh, los canales están cambiando y en la manera de combinarlos igual. Usuarios que empiezan en móvil y terminan la conversión en PC o que empiezan en PC y terminan en móvil, con lo cual uno de los, de los grandes retos y, y creo que también de las grandes oportunidades… Es el saber combinar los diferentes canales y, sobre todo, saber eh, qué presupuesto meter a cada uno. Porque esto me parece, me parece un problema muchas veces, ¿no? Que hay empresas que dicen, no, le meto toda la pasta, le meto toda, toda la inversión a, a este canal y apuesto 100% por él. Ostras, hay otros canales que también te pueden ir genial, ¿no? Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, TikTok, que me sorprendió cuando, cuando vimos que, que TikTok, la, la edad media, no es 15 años, ni, ni, ni 16, ni 18. O sea, era 20 y pico años la, la, la edad media de, de usuarios de TikTok. Y dices, coño no, es que viendo esa, esa estadística ya te cambia un poquito el público objetivo que pueda haber en TikTok, a pesar de que siguen siendo pues, vídeos graciosos y todo esto. no Con lo cual eh, toca un poquito de, de, de, de acción, de, de adaptarse, probar, y, y luego pues eh, en base a los datos pues eh, seguir trabajando pues, pues qué tendencias en general ves tú después de dos años completamente atípico eh, como el 2020-2021 qué tendencias general ves tú en el horizonte para este 2022 en marketing digital pues mira, eh, hay una cosa que, que sigo viendo y que, sigue, y que sigue ocurriendo, que la gente eh, se vuelve loca y no interpreta estadísticas. Eh, me refiero, por ejemplo, este octubre de, de 2021 hubo un bajonazo en e-commerce e eh, atípico, que, que no hubo ningún, ningún otro año. Evidentemente, pues eh, se debe a la situación, pues sumamos COVID, sumamos... Eh, un poquito de miedo de, de, de meter crisis, eh, un, un, un sinfín de días de Black Fridays, Ciber Mondays, etcétera, que nos atosigan y la gente se espera esos días. Y, y lo mismo ha ocurrido ahora con, con el tema este de Omicron y tal, cuando empezaron a eh, meter muchos anuncios en, en, en, en noticias, etcétera, según qué, según qué sectores de negocio. bueno Voy a decir uno, uno concreto, ¿no? El, el sector adulto, por ejemplo, de eh, tema, tema tema tema tal, o temas un poquito más, más, eh, más candentes, ¿no? Eh, tuvo un bajón bastante alto, evidentemente, porque al final eh, pasa con, con lo mismo que con, con restaurantes, etcétera. Con lo cual eh, va a ser muy importante el que sepamos interpretar esa estadística y no nos llevemos las manos a la cabeza de, oh, se ha ido. Se ha ido eh, esta, esta forma de hacer marketing a la mierda, o, o ya no funciona eh, SEO, ya no funciona Ads, o ya no funciona tal. Vamos a ser un poquito críticos y ver qué ocurre cuándo se va a solucionar y seguir para adelante con ello, porque si no, estamos tirando a la basura eh, esa inversión, ese trabajo que se ha hecho, cuando no tiene sentido. Mm, totalmente totalmente cierto. Pues, David, eh, eh, espero que nos veamos en tus lives, en el mío. Sabes que siempre las puertas de mi casa están abiertas cuando quieras participar y nos vemos estas en mis actividades durante el año. Un placer siempre participar contigo en lo que quieras y, y lo mismo digo, cuando quieras estás invitado a cualquier a cualquier ley mío, que, que es un placer siempre hablar contigo. Pues mira, vamos a pasar con Jesús y Hasta ahora. Buenas, Jesús. Buenas, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Feliz año. Feliz año. Y contigo íbamos a hablar acerca de Lean Building. Pues sí, vamos a hablar un poco de inbuilding que, que se trae que se trae en temas, ¿no? este año. Sí, entonces, eh, tendencias en el inbuilding, eh, en la compra de artículos digitales, que pues sí. bueno, pues como bueno, como, como, como, ya sabes, bueno, pues al final nosotros nos dedicamos a, pues somos una herramienta. Eh, que ofrecemos eh, medios digitales para la compra de artículos, ¿no? para, para, bueno, para, para todo el tema de enlazado. Y si sí es cierto, bueno, que nosotros empezamos hace, hace 10 años, Emilio, y hemos ido viendo la tendencia, el cambio en todo este tiempo. Porque, claro, como todos sabemos, bueno, link Building es una parte de, del SEO muy, muy importante, muy relevante. Y, eh, y, claro, y evidentemente, pues dentro del SEO, aquel SEO muy cambiante, ha sido muy cambiante durante todos estos años, pues eh, Google sobre, sobre todo pues bueno pues ha ido eh, cambiando las pautas no es cierto que bueno la tendencia si hace 10 años no cuando empezamos nosotros eh, que era todo eh, cantidad cantidad de enlaces sabes o sea, sin artículos o sea crear incluso tras blogs eh, no importaba dónde metieras un enlace que servía e incluso los contenidos que se publicaban pues todo el tema este de la repetición de, de la palabra clave, bueno, pues al final eh, cosas que hoy en día pues serían inviables, ¿no? Y a ninguna empresa se le se le ocurriría se le ocurriría hacer ya que, bueno, pues al final la repercusión voy a ser, eh, no va a ser evidentemente la misma que hace 10 años. Y si sí es cierto, bueno, que en este, bueno, volviendo a por lo más reciente, ¿no? En este 2021... Pues bueno, eh, bueno, 2021 y años atrás, pues sí que hemos visto el cambio sobre todo pues, a la calidad, a artículos, eh, ya bueno, pues artículos actuales que hablen de temáticas realmente interesantes, relacionadas eh, con el cliente, bueno, naturalidad, donde previa la naturalidad y sobre todo tener un artículo en un medio digital, pues eh, que sea importante, que sea relevante y sobre todo que cuente con, bueno, que cuente con unas buenas métricas y que esté relacionado con tu categoría que esto sí es cierto bueno pues es algo que una tendencia realmente pues digamos de hace dos tres años incluso un poquito más y que va a seguir eh, adelante en este en este 2022 ¿vale? pues, bueno al final tener un artículo si tú si tienes un negocio un negocio vamos a decir bueno pues relacionado relacionado por ejemplo con, con la venta de algo pues, de cosméticos de belleza pues está muy claro que lo ideal es tener un artículo con un enlace dentro de, pues de un blog o de una revista relacionado con cosmética, con belleza, o incluso en un medio generalista que cuente con una categoría relacionada con... Bueno, pues, pues, pues, pues con esta, ¿no? De, que, que, estábamos, que estábamos comentando. Uh -huh. Y es cierto... Hecho, antes, antes hemos estado hablando con David, director de marketing de una joven televisión que está despuntando. Y, y, el, y quería preguntarte acerca precisamente de los medios digitales y cuáles son las tendencias que está viendo en sus métricas de cara a precisamente a elegir qué medio es el más adecuado para hacer el building. Claro, esto también, esto es, buah, esto, esto es un mundo realmente Milo, muy relativo, porque claro, eh, el, el tema de las métricas, o sea, el tema de la medición de métricas de una website, claro, va a depender, va a depender. Eh, vale o se va a depender realmente de tu sector porque no todos los sectores se rigen por bueno todos se rigen por las mismas métricas pero claro no puedes contar lo mismo que una métrica sea más alta para una categoría que para otra te pongo un ejemplo si por ejemplo eh, bueno métricas como el bueno el traffic flow el domain authority el, el índice de visibilidad eh, de sistrix o las visitas eh, o el domain rating de treps bueno pues que eh, realmente eh, si, por ejemplo, si estamos en Alemania en Alemania se le da eh, mucha más relevancia al índice de visibilidad ¿vale? tanto entonces eh, una web con un índice de visibilidad, aunque sea ya aunque tenga poco ya eh, dentro de Alemania, quiere decir que es un buen medio, ¿vale? sin embargo a lo mejor en España, un medio digital eh, que tenga un índice de visibilidad bajito, pues a lo mejor no es tan relevante como, como, como en Alemania. Igualmente eh, una categoría no es lo mismo un medio generalista que siempre va a tener unas métricas mucho más altas que un blog especializado en un sector pues a lo mejor que sea muy complicado que aunque tenga métricas más bajas realmente eh, no tiene por qué no quiere decir que sea que sea peor sino que dentro de su de su sector y de su categoría pues puede ser que con unas métricas bajas sea sea muy relevante y sea muy importante en, en, en el sector entonces bueno en cuanto a tendencias realmente para este año, para este 2022, veintidós, eh, si sí es cierto, eh, al final cada cada como dice el periodo, cada SEO tiene tiene su librillo, ¿no? Cada SEO hace las cosas a su a su forma, cada uno, cada agencia eh, revisa un cierto tipo de, de métricas y sí es cierto que bueno, que nosotros siempre hemos luchado por eh, bueno, por fijarnos, por preguntar por ver, por leer, por saber, pues, bueno, cuál es, qué es lo que realmente se está utilizando. Porque, bueno, al final nosotros podemos mostrar eh, cierto número de métricas, pero sí es cierto que, que claro, que eh, es, es una previa para que tú puedas hacer un análisis, una búsqueda del medio digital que a ti te interesa, pero sí es cierto que al final lo ideal es mirar. Cuanto más métricas mires, muchísimo mejor. Pero, claro, luego hacer otro tipo de análisis Evidentemente, aparte de, de fijarte en este tipología de métricas, siempre va a ser un factor eh, importante y decisivo. Y en Leolitics, que para mí sois plataforma referencia completamente de cara a la creación del inbuilding, eh, me había me había susurrado que teníais novedades y nueva métrica eh, similar web. ¿Qué me puedes comentar acerca de las novedades de Leolitics? Pues sí, pues sí, Emilio. La verdad es que además eh, lo hemos lanzado eh, junto con, bueno, eh, junto con el regalo navideño que solemos enviar, bueno, a todos nuestros Muchas colaboradores, a, a todos nuestros nuestros clientes. Hemos querido hacer, bueno, en el regalo, bueno, siempre intentamos eh, plasmar eh, la, una nueva funcionalidad o nuestras nuevas metas u objetivos para este, para el nuevo año, para los siguientes meses, porque sí es cierto que nosotros como plataforma, como herramienta en el mercado siempre, o sea, estamos siempre invirtiendo y siempre intentando evolucionar y renovarnos y adaptarnos a, a las tendencias que, que surgen, ¿no? Evidentemente, para siempre hacer que toda agencia, todo SEO, eh, pues al final tenga un ahorro de tiempo y tenga, y, y cada vez sea más efectiva esta selección eh, de medios digitales. Y es por ello pues que este año hemos apostado por añadir, ya teníamos eh, las visitas procedentes orgánicas, procedentes de Echrefs. Pero sí es cierto eh, que, claro, eh, no solo las orgánicas, sino que, bueno, pues que al final, pues, muchos clientes, etcétera, etcétera, querían también tener una referencia como, bueno, como no como es muy complicado tener Google Analytics de todos los medios digitales porque sería imposible poder conectarlo, etcétera, etcétera. Pues sí es cierto que una métrica que se acerca mucho, pues, es las visitas totales de similar web y, sobre todo, algo muy relevante y que, como te digo, que nos han pedido en, en varias ocasiones, es eh, saber la procedencia de cada visita, claro, porque al final es muy importante. Imagino que, bueno, pues que muchas veces hemos dado el caso de un medio de Reino Unido y mirar las visitas y que el 80% sean procedentes de la India. Pues claro, pues esto es, lo que, esto es lo que realmente no queremos que pase, queremos tener siempre medios que sean relevantes y que, y que bueno, que al final pues se eh, solucionen a esta agencia o a este SEO, eh, la, una, de, de una vista, pues saber de dónde proceden realmente las visitas. Igualmente, si estamos en España y el 80% de visitas vienen de Latinoamérica, pues a lo mejor no te interesa. y Al igual que si estamos hablando ya de mercados franceses, ¿no? Como el caso de Canadá o de Francia, para, bueno, pues, eh, como vamos teniendo ya, al final nos estamos especializando mucho en mercados muy concretos y, que, y al final, bueno, pues eh, surge este, este dilema, ¿no? De como, como, el, como el ejemplo que, que os comentaba, incluso de Marruecos, eh, Francia, Canadá, y bueno, pues a través de, de esta vía de saber de dónde proceden, cuál es el país de procedencia de cada, de cada visita, del tráfico, pues creo que va a ser un, va a ser un punto muy importante para, para todos ellos toda, y toda gente. Pues eh, Jesús, muchísimas gracias. Por, primero por pues, el regalo navideño, que <ríe> me resulta muy simpático. Y segundo sí. por apoyar las actividades para agencias de marketing de... ...de la Latina Valley. Muchísimas gracias por el apoyo de Herolitics. Nada, gracias a ti, Emilio, y nos vemos muy pronto, espero presencialmente. Pues, pues con tu permiso, dejo pasar a James. Saludos, Jesús. Muy buenas, James. Hola, buenas. No sé si se escucha, ¿se escucha? Perfectamente se te escucha. Vale, genial, genial. Y que contigo íbamos a hablar acerca de, de Facebook Ads... Sí, sí, sí, bueno, antes que nada, feliz año. Feliz año, feliz año, porque te... nos quedan dos días. Hemos hecho el live justo en el dos días antes de que... del límite de poder decirlo. <risa> Entonces, quien de la audiencia quiera preguntarle eh, cuestiones a, a James eh, acerca de Facebook, eh, pasar lo que le paso las preguntas, porque justo eh, lleva un tiempo muy tumultuoso. Porque tengo, me llegan muchas noticias de que sí que hay bloqueos, hay baneos, que sí hay cambios en las métricas, en la forma de trabajar. Pero más que nada quería preguntarte, ¿cómo se ha visto afectada la plataforma de Facebook Instagram Apps debido a los cambios introducidos en, en iOS 14.5? Donde prácticamente eh, evitaba que los aplicativos tipo Instagram, Facebook pudieran rastrear a los usuarios y de hecho yo como usuario de iOS fue lo primero que hice, darle al botoncito de que se me rastreé muy poquito o nada. ¿Cómo ha afectado a esas grandes plataformas? Eh, bueno, pues en general casi todas las plataformas, ya no solo Facebook Ads, eh, publicitarias, ya se han visto afectadas por la introducción de, de estos cambios y esto ha repercutido en gran medida la personalización, personalización, quiero destacar esta palabra, ¿no? de la publicidad digital en general. Esto desde el punto de vista del usuario, eh, puede ser que la gente eh, en general eh, le llegasen anuncios muy personalizados en base a sus intereses, ya que nosotros, bueno, no, los anunciantes no, el algoritmo, Facebook y todas las plataformas publicitarias tienen la data suficiente para decir a esta persona o a este usuario, le puede interesar un anuncio, eh, pues que en vez, de salirse, en vez de salir anuncios más personalizados, salirse más genéricos ya que no hay, no hay un gran poder de segmentación. De hecho, eh, eso es desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista de anunciante, nosotros cada vez tenemos menos, digamos, poder de segmentación a nivel técnico, es decir, eh, los intereses dejan de funcionar a la hora de segmentar en Facebook Ads, eh, de repente se están em empezando a expandir los intereses, es decir, hay cada vez menor eh, poder de segmentación. Entonces eh, empieza a tomar muchísima importancia la parte de los creativos. Hacer creativos que de verdad, con, de, que de verdad conecten con los usuarios y de esta manera segmentar eh, mediante el mensaje, mediante, mediante los creativos y el copy. Y, y metaverso, porque la palabra la tenemos todo el mundo en la boca, bueno, todo el mundo, los medios de comunicación. Que a mí me, me, me está dando eh, el tufillo a que está viendo una cacho de burbuja inmensa, porque creo que el otro día, creo que Bloomberg dijo que ya el metaverso estaba valorado en 500 mil millones de dólares. Y, digo, una, ¿y cómo sí. se entra en el es metaverso, es casi como el nuevo Bitcoin, ¿eh? el metaverso no, es como el nuevo Bitcoin. Es ¿eh? peor prácticamente, porque el, por lo menos en el Bitcoin conozco mucha gente que invierte. Eh, mm con mayor o menor criterio, mayor o menor acierto, pero hay gente pensando en eso, pero en metaverso pues hay que usar unas gafas que no todo el mundo tiene, más bien poca gente mm. y luego está el metaverso de Facebook el de Microsoft ahora eh, Sony va a sacar la segunda versión de sus fallidas eh, gafitas de, de Playstation virtual, pero ¿habrá publicidad en este nuevo mundo eh, virtual de metaverso creado por Facebook, eh, pero sobre todo eh, ¿tendrá éxito esa publicidad? Pues totalmente, ahora de hecho ya hay gente anunciándose, de una, no es de manera, digamos, tan, tan agresiva, sino eh, combinando más o menos la, o sea, el tipo de anuncios, que se, o sea, el tipo de publicidad que se hace offline. Al final, tengamos en cuenta que es un mundo virtual, es decir, simulamos el mundo eh, real, pero en un mundo virtual, eso quiere decir que también habrá, eh, habrá carteles, o sea, podrás estar pasando por el mundo virtual y verás carteles. Y es, esos carteles ya directamente es publicidad, ¿no? Luego, pues habrá también publicidad, digamos, pagada, ¿no? Con conexión directamente con la plataforma de Facebook Ads, seguramente. Eh, esto no lo puedo decir, eh, o sea, 100%, pero seguramente eh, eh, se puede hacer en próximas versiones. Bien, bien. Pero Tú es mira. eso, es saber, es, es saber que, bueno, al final el MetaVerso es un mundo virtual, que simula el, el, el mundo real pues mira tenemos preguntita para ti eh, directamente de alberto falcón por linkedin que, que si facebook Ads todavía hoy día si sí merece la pena porque él ha tenido varias experiencias negativas y lo ha abandonado eh, totalmente a ver es lo que os comentaba no al final es cuestión de adaptarse eh sigue siendo muy rentable para la, para la gente que se adapta muy bien a estos tipos de cambios en las que ya no es un enfoque tan técnico como os comentaba, ¿no? en la que bueno, pues la gente que tenía eh, muy bien en los, conocim en los conocimientos técnicos de Facebook Ads podía, eh, podía segmentar muy bien su, su público y además eh, los que tenían bastante ventaja los que sabían la parte técnica. Ahora, de hecho, Facebook la plataforma de Facebook Ads está haciendo lo más simple posible para que más anunciantes se puedan anunciar en Facebook Ads. Y es eso, es poder eh, adaptarse a los cambios y segmentar mucho por el mensaje. Ahora mismo la creatividad está tomando muchísima, muchísima importancia. Espero, Álvaro, que, que James haya podido responder tu pregunta. Y, y James, espero verte por el, por el próximo encuentro de la Dali. Igualmente, he escuchado por ahí que había algo presidencial y me ha llamado mucho sí, la atención. Eh, a ver, eh, abril, cerra cerramos un jardín solo para privado solo para nosotros en abril y en marzo hacemos cerramos un circuito de cartín de cochecitos para pa jugar un ratito y hacer buenas conversaciones. ¿Aquí en Madrid es? ¿eh? En Madrid en marzo y en, y en Barcelona en abril. Y ah, de hecho, vale. eh, el, la cuestión Chula. es que más en las fechas de calor, eh, porque el estar al aire libre, pues si lo hacemos ahora en enero, no podemos quedar <ríe> fresquitos. Pero sí, en, a partir de marzo, cada mes y medio aproximadamente, tenemos un evento presencial en Madrid y en Barcelona ya de continuo. Qué guay, qué guay. Pues espero veros también por presencial. Pues nos vemos por presencial y dejamos pasar a Sergio. Salud, James. Eh, buenas Sergio, buenas. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, se te escucha, se te escucha perfecto. Vale. Pues a ver, a ver, un segundito. Feliz año ¿Qué? Primero de todo. ¿Perdona? Feliz año a todos. Feliz año. Y contigo Sergio íbamos a hablar acerca de deseo y quería preguntarte por qué crees desde de tu experiencia, que el SEO debe ser el, conteni el, el contenido y el pilar fundamental de una estrategia de marketing. Bueno, al final, Emilio, este año... Este, bueno, vamos a hacer un inciso. Primero, antes de, antes de contestar a tu pregunta, eh, dar las gracias a todos los que, os conecta, a todos los que se conectaron en el, en, al evento. Eh, la verdad es que ha sido una pasada, Emilio, y te doy las gracias a ti también por organizarlo, porque hemos... Mm, He hecho muchísimos trabajos conjuntos, hemos, hemos hablado con Jesús de Leolitics, hemos trabajado con Cristina de Edlinco, eh, con Oscar de, de On Translation, eh, con Alejandro de Content, con, bueno hemos hecho muchísimo networking y, y la verdad es que estamos encantados desde la agencia y queríamos transmitírtelo y darte las gracias, ¿vale? gracias. Porque, porque ha funcionado bastante bien. Y ya respondiendo a tu pregunta, eh, Emilio, como ya imagino me habrás escuchado en otras charlas el, pues seguimos con la frasecita típica del contenido es el rey ¿no? Eh, el contenido es el rey como dentro del pilar del SEO y, y dentro de cualquier disciplina dentro de lo que es el marketing digital porque al final eh, todas las disciplinas se basan en el contenido eh, ¿Qué tendencias vamos a tener para este 2022 y por qué va a ser fundamental a nivel SEO? Pues porque Google cada vez nos lo pone más difícil a todos, ¿vale? Eh, antes comentaban que Jesús creo que era que cada SEO tiene su librillo, efectivamente, pero de dos años para acá Google nos lo está complicando mucho en todos los aspectos, ¿vale? uh -huh. En la parte de SEO on page, en la parte de SEO off page. En, en la parte de Ads, de PPC. Eh, entonces, ¿qué vamos a esperar para este año a nivel SEO? Para, para este año eh, van a cambiar mucho las cosas eh, y va a haber muchas tendencias al alza, eh, como van a ser eh, las búsquedas por voz, que van a tener que estar muy tenidas en cuenta de cara a, a lo que es el posicionamiento orgánico. Eh, lo que es... Eh, la IBU, la intención de búsqueda de usuario mmm, algo que impacta mucho con lo que es toda la parte de IA ¿por qué? porque mmm, al final Google lo que está buscando es humanizar y por otro lado lo que estamos buscando es automatizar ¿no? entonces eh, está viendo un choque ahí de trenes un poco complejo para los SEOs eh, bastante fuerte sí. eh, y tendencias que van a a coger mucho este año, eh, ojo con los podcasts, van a van a coger un peso muy fuerte durante 2022 y 2023. Va a ser una de las herramientas SEO mmm, más potentes para, para este año y para el año que viene. Eh, de hecho, ya hay muchas plataformas que están implementando eh, tanto los podcasts patrocinados como los podcasts en sí. Y, y de hecho, el, somos el país de Europa en el que más podcast se está consumiendo actualmente, ¿no? Con lo cual eh, le sumamos a que encima eh, estamos en un, en un mercado, los que no están a nivel internacional, eh, pues están en un mercado que encima es uno de los mayores potenciales de consumo de, de, de este tipo de. De herramienta, ¿no? Mm. Eh, nosotros es nuestra gran nuestro gran lanzamiento para este 2022 dentro de, dentro de Field Marketing, aparte, obviamente, de nuestra herramienta de contenido y de internacionalización y, sobre todo, la experiencia de usuario. Eh, se va a basar mucho Google en lo que es la experiencia de usuario, en que esté muy humanizado, en que las respuestas que emita el buscador sean cada vez lo más humanas pos posibles y bueno, vamos a tener que trabajar muy muy duro ahí para poder para poder llevarlo a cabo. no Pues y, estoy y... completamente contigo en la importancia de, de los podcasts eh, y sobre todo los podcasts de nicho. Son los que me empezaría a colaborar y, y a segmentar adecuadamente este año. Y si me pudieras comentar muy brevemente eh, por qué crees que, que el SEO internacional, eh, para ayudar precisamente, igual que Oscar Noguera de On Translation, ayuda mucho en la internacionalización, eh, ¿por qué ese SEO internacional es tan importante? Pues mira. Mmm... Hay varias cosas, en medio que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ser muy conscientes todos. Eh, estamos ahora en una etapa que denominan post-COVID. Yo no sé hasta qué punto estamos en un post-COVID, pero estamos en una etapa post-COVID. ¿no? Eh, por delante se nos viene un año muy complejo, que a nivel digital va a ser muy potente para los que estamos en el sector digital, pero que sí que es cierto que para otros sectores va a ser un año muy duro en cuanto a pandemias, no solo pandemias del COVID, eh, desabastecimientos, eh, inflación en varios países muy potentes, eh, va a haber una serie de inputs que eh, obliga, obligan a, a lo que es la internacionalización. Desde el marketing, eh, nosotros, y Oscar lo ha explicado muy bien, eh, hay que tomarse un café para la internacionalización, ¿vale? Eh, nosotros ejercemos como consultoría para la internacionalización de todas las pymes y, y de todas las startups y eh, siempre decimos, um, sentémonos, empecemos a hablar y a partir de ahí empezamos ya con el proceso de internacionalización, ¿vale? La estrategia Omnichannel de cara a... De cara a a lo que ha sido estas pandemias, eh, obviamente se hace indispensable. Eh, no, po no podemos estar solamente en un formato, pre en un formato presencial, sino que, que lo que es la parte omnichannel toma un, un carácter este año muy, muy fuerte. Eh, van a seguir creciendo los e-commerce mmm, de manera exponencial, eh, y luego sobre todo de cara a esta internacionalización queríamos bueno, quería destacar eh, los crecimientos que va a haber en países como Ameri en, en zonas como Ameri en mercados como América Latina eh, que va a crecer hasta en tres dígitos vale lo que es toda la parte de, de, de, del, del comercio electrónico un 235% en sectores como el beauty un 290% en de crecimiento en sectores como, como la ropa y los complementos, eh, frente a dos dígitos que vamos a, a estar creciendo en Europa, que vamos a estar creciendo entre un 40 a un 60%, España va a estar creciendo un 65% por de, por encima de la media europea, vale pero tenemos países como pueden ser eh, Brasil y México, que se espera una facturación de más de mil millones de euros durante este año en lo que es el... En lo que es el e-commerce, ¿no? Entonces, eh, es un momento, eh, bueno, y aparte de esos países, Argentina, Chile, Perú y Colombia van a tener también unos crecimientos brutales en este sector, por lo cual es hora de aprovechar, es hora de internacionalizar, es hora de eh, esos contenidos, mm, no tener contenidos eh, automatizados, sino buscar ese contenido humano que llegue a tocar al cliente y que se puedan y que se pueda, um, los clientes fiar y comprar cada vez más en, en esto. Sí. Al final, pues bueno, eh, hasta 2024 vamos a seguir con este, con este crecimiento dentro del e-commerce. Eh, la omnicanalidad va a ser el, el punto estratégico de todas las empresas o el que debe ser. ¿Vale? Y se va a centrar mucho eh, la estrategia en lo que es vivir una experiencia presencial y una compra online. ¿vale? Eh, proyectos sí, sí, sí, sí, como Juan, en los que estamos trabajando, eh, liderado por Dimas Jimeno, eh, amigo tuyo, expresidente uh -huh. del Porto Inglés. Eh, este primer trimestre va a ver la luz el proyecto ya. Y bueno, ahí vais a poder ver pues lo que está lo que os estoy contando un poco aquí, ¿no? en, en el segundo Q de, de este año, que es eh, pues esa unión omnichannel de una experiencia de usuario en tienda y una compra online, una, un híbrido entre lo que es la, la tienda y el online. Pues muchas gracias, Sergio, por hablarnos tanto de SEO como SEO internacional. Y, y espero que nos veamos en, la, en nuestra próxima actividad. Por supuesto, cuenta con nosotros. Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso a Cristóbal. Hasta luego, Sergio. Muy buenas, Cristóbal. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por, por aceptarla y, y animarte a hablar con nosotros en este primer live que emito en 2022 acerca de contenidos digitales y quería preguntarte acerca de cuál es el futuro de, de los contenidos digitales y qué rol van a tener en la agencia de marketing respecto a estos contenidos. Bueno, pues la verdad es que Daría casi para una sesión, bueno, no sé si tiene límite YouTube, ¿no? Pero podríamos estar 24 horas, 48, 72. El, el stringer que yo tengo contratado, que es la sala de los ponentes, damos para 8 horas, así que... Y ahora sí, yo, yo creo que acabaríamos dando vueltas sobre el mismo concepto, ¿no? Y, y llorando en los hombros de unos con otros. Bueno, pero pero es, es, es un tema... Varios compañeros que, que he visto previamente estaban hablando de ello, ¿no? Y, y la verdad que como, como agencias, como proveedores de servicios a este nivel de contenidos digitales la verdad es que nos enfrentamos a un reto ¿no? el, el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con el mundo ¿no? de, de algún modo, otra cosa es que sea mejor, peor eso uh -huh. es otro debate pero la verdad es que está cambiando mucho ¿no? y esto nos, nos obliga a trabajar los contenidos de manera diferente y obliga a un comportamiento de las agencias digitales pues eh, no completamente diferente pero se van a tener que convertir en otra cosa, ¿no? yo creo que en uno de los últimos encuentros que tuvimos contigo, Emilio, hubo eh, en una de las mesas virtuales, una persona que lo dijo, eh, en, en cómo las agencias cada vez se están convirtiendo en consultoras y cómo las consultoras casi a la vez se están convirtiendo en agencias, ¿no? que estamos un poco en ese círculo. Y es así, o sea, el rol de la agencia, pues muchas veces va a ser, eh, debería ser, ¿no? como un apoyo, seguimiento, recomendaciones, mucho más allá de la parte de la ejecución. ¿no? La ejecución tiene su valor, ha de ser eficiente en tiempo, forma, fondo, pero eh, se va a necesitar un acompañamiento, ¿no? Y es algo que no nos cansamos de decir. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, un cliente grande, pues, todos somos pequeñitos, ¿no? Estamos aquí y en China, pero somos pequeñitos. Pero sí que recuerdo un cliente grande cuando nos iba pidiendo muchas cosas, además recientemente. Eh, llegó un momento que le tuve que dar a los pies, digo, es que nosotros no somos tan grandes. Y me dijo, coño. Por eso os contratamos a vosotros, ¿no? Entonces, por ese acompañamiento, ese cariño, ¿no? Entonces ahí estamos cambiando eh, a nivel de agencias. Todo esto también con los contenidos. Entonces habláis del metaverso y, y es así, ¿no? Es una palabra muy de moda, pero son unas cosas repetidas, ¿no? De cómo serán los contenidos cuando los vayamos a hacer dentro de las campañas, no dependan de un marco, no dependan de un cuadrado, no dependan de, de un smartphone, ¿no? Cuando se compartan y se repartan ¿no? por, por superficies navegables o superficies totalmente diferentes. Eso va a suponer todo, todo un reto. ¿no? A esto le sumamos que los contenidos van a tener que estar muy enfocados en comunidades muy específicas y van a tener que estar enfocados en nuevas narrativas. Es más, desde nuestro punto de vista, una de las cosas que va a condicionar el éxito de los contenidos digitales, el nuevo formato de agencia, es sobre todo la capacidad de adaptar las narrativas y el mensaje de marca a cada una de las plataformas. ¿no? Todo eso, que llevamos ya un tiempo hablando de ello, todo eso va a cambiar mucho el, el esqueleto que tenemos a día de hoy. Y de hecho, eh, estábamos hablando al principio con Mickey Rivera eh, acerca del live shopping, que está triunfando completamente en el, sí. en el entorno asiático. Y, y es que claro, eh, da, del entorno asiático nos viene TikTok arrasado, el e-shopping parece que puede hacerle exactamente lo mismo, pero ¿es el modelo asiático de comunicación en medios sociales, contenido, más e-commerce, el futuro para el resto de las plataformas? Pues no sé si, no da, no sé si dar un, un rotundo sí, pero lo que está claro es que uno de los éxitos, eh, que en nuestro caso lo vemos muy, muy, muy enfocado en TikTok, en By Tense, ¿no? en, en de su, una parte de su éxito radica en cómo ha afectado a las narrativas de los demás, cómo los demás han intentado corriendo imitar esa narrativa tiktokera, ¿no? de, de algún modo, ese es uno de sus grandes éxitos. Y sí que pensamos, nosotros llevamos en Hong Kong prácticamente unos cuatro años, y sí que pensamos que esa combinación típica asiática no, de e-commerce e con contenidos Añadiendo los micropagos también a esa, a esa relación de, de activos digitales, sí que va a ser el futuro. No es que lo digamos nosotros, pero cuando nos asomamos a este balcón de las plataformas y las novedades, vemos que Instagram hace tiempo ya que está probando los pagos, la integración de los catálogos. Lo mismo con Daojin, que es TikTok en China, lo mismo con TikTok aquí. Shopify, cómo se agrega TikTok. Y sí que pienso que esa combinación tecnológica, esa intersección, del contenido con el e-commerce es el, el futuro que, que tenemos aquí y que es radicalmente de procedencia asiática, ¿no? Eso sí que es, es innegable. Sí que pienso que, que nos van a inspirar durante mucho tiempo, a... Pues, Cristóbal, la verdad es que yo contigo estaría hablando de contenidos digitales no un momentito en, un, en este live compartido, sino hablando durante rato, porque al fin y al cabo el contenido es la forma en la que podemos engatusar, en la que podemos a, resultar atractivo e interesante al, al usuario. Con lo cual, Cristóbal, muchísimas gracias por, por tus aportaciones y espero verte en más actividades de La Latina, ¿vale? Sí, ojalá. Muchas gracias, Emilio. Un abrazo. abrazo. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Cristóbal. Damos paso a Marcia. Bueno, a ver, qué te saque. Muy buenas, Marcia. A ver, ¿estás muteada? Porque yo no te escucho. Todos nos muteamos para que no nos escuches detrás, creo, ¿no? Sí, no, pero no, no. Palabra que no se os escucha. Os lo juro. No, porque el Stringer, que es la plataforma que yo utilizo, eh, sí. lo maneja bastante bien. Y, y los que estáis en backstage, que sois unos cuantos, sí. eh, no se os escucha. Feliz sí, año. Sí, yo, yo me he automuteado, ¿eh? Para que no me escucharas. <risa> feliz año, feliz año. Que, feliz año. Que, que, ¿Qué tal todo? Pues muy bien, hemos empezado con fuerza este año, ¿no? Ya lo has visto desde el directo que llevo escuchando, con todas las tendencias que tenemos en marketing, en publicidad. Y, y nadie yo vengo a poner mi granito de arena en estos minutitos. Para, para comentar lo que, lo que viene ahora y sobre todo eh, cómo darnos un poco de luz y perspectiva a los profesionales que nos dedicamos a esto, cómo las empresas eh, van a abordar la publicidad digital o qué esperan ¿no? de la publicidad digital. Eh, al final, eh, creo que hemos escuchado hablar del metaverso, hemos escuchado hablar que, que ya se empieza a ver publicidad ¿no? dentro del de metaverso, pero que a lo mejor pues, eh, países como Estados Unidos... Eh, como en el norte de Europa, pues ya nos lleva un poco más de ventaja, en China, por supuesto. Pero sí lo que considero es que la, la necesidad real que tenemos ahora mismo de las empresas ligado a la economía, tú que eso lo conoces muy bien, Emilio, es que la, la pequeña y me, la mediana empresa y la pequeña necesita crecer, necesita seguir viva. Y creo que la publicidad digital y los canales digitales son una bomba de oxígeno ahora mismo para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, eh, una manera, por así decirlo, eh, más práctica y más sencilla de captar a, a más clientes es lanzando publicidad ¿no? a través de los medios digitales. Tenemos a Google, tenemos a, a Facebook, que es ahora es Meta. ¿no? Ya lo hemos visto el, el, la nuevo, el nuevo concepto de marca que ha hecho. Y, y principalmente lo que comentaba, ¿no? eh, está calando muy fuerte el live shopping la publicidad, eh, la compra en directo, no a través de los influencers. ¿Por qué? Porque cada vez, eh, y aquí vengo a relacionar el concepto al siguiente tema que, que, que hablaremos, que es redes sociales, mm, ya, ya no se busca tanto contenido, sino que ese contenido conecte con, con la comunidad, con una comunidad de seguidores, con una comunidad de personas que busquen o se sientan identificados con una marca y que esa conexión genere confianza, que luego es el siguiente paso a, a ser un comprador o una persona pues, que quiera eh, adquirir productos o servicios de una marca. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es todo como un, un, un, una estrategia pensada que si se piensa bien y siempre y cuando esté pensada en el cliente, o sea, a veces es muy bonito que esté en un papel, que esté en una web, ¿no? El customer-centric, que todo vaya dirigido al cliente, pero una cosa muy diferente es que podamos tener esa, esa soltar, que le llamo yo, ¿no? Ese compromiso del yo y mi marca hacia uh -huh. te escucho como cliente, te entiendo, recojo la información que tengo sobre ti a través de las redes sociales y en base a eso eh, organizo todas mis estrategias en donde tú, mi cliente eres el centro de, de lo que yo quiero conseguir, ¿no? Hacia ti, que es al final interacción, llámalo engagement, llámalo conexión, porque al final esa confianza dentro de millones de impactos que estamos recibiendo hoy en día y más con el móvil, pues me hace decidir por una marca o por otra. Muchas gracias por, por comenzar eh, hablando acerca de, la, de las tendencias de publicidad digital y sobre redes sociales... Eh, hemos estado hablando ya en un par de ocasiones en este live streaming acerca del live shopping, pero sí. a las redes sociales, ¿a qué vamos? ¿A conectar o a vender? Eh, como te comentaba al principio, creo que eh, es un concepto erróneo oh, pensar que directamente vamos a vender, ¿no? Porque ah, directamente ahora, con millones de impactos que recibimos, lo que yo creo que es un, una fuente principal para las empresas eh, las redes sociales son una fuente de información. Esa es, esa es mi perspectiva personal que, que yo tengo como, como profesional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender y a conectar con el cliente. Eh, obviamente, la venta se realiza cuando hay una, una conexión con este cliente. Y te pongo un ejemplo que a lo mejor puede especificar un poco más, ¿no? Eh, ahora mismo, si yo pienso en comprarme un par de, eh, de bambas nuevas, seguramente tengo muchas marcas a elegir y ahora muchísimas más, ¿no? Con, con el tema de las marcas alternativas y tal. ¿Dónde voy a comparar? y ¿Dónde voy a mirar? ¿O con cual, qué, ¿Qué puntos de impacto influyen en mi decisión de, de compra? Pues seguramente iré a redes sociales, seguramente recibiré impactos en redes sociales, opiniones de otros eh, consumidores como pueden ser amigos, conocidos, familia. Iré a la web, volveré a visitarla, recibiré un remarketing eh, fruto de esa visita a la web. Eh, pero al final eh, yo me compraré aquellas eh, bambas con las que a lo mejor yo me sienta a gusto, sienta que la marca realmente es una marca que me da confianza por producto, por sus valores o, llámalo así, por la atención al cliente que recibo antes o después, y por cómo veo que, que mi compra uh, ha sido una experiencia buena o mala. Que eso también hay que decirlo. La experiencia también fue un papel importante para generar confianza. Entonces, las redes sociales son un buen canal para que la marca pueda comunicarse con su cliente, pueda recoger información sobre el comportamiento de su cliente, ¿vale? a través de la escucha social, por ejemplo, y a partir de aquí eh, estar presente en las redes sociales. Pero el directamente vender, yo creo que ya es un concepto totalmente. Eh, que tenemos que girar un poco la, o abrir la mente a cómo lo están haciendo otros países, ¿no? Pues, Marcia, feliz año. <risa> y y la, la verdad que mmm, el, el tuyo es una de, la, de las iniciativas, porque ya, ya llevas un par de ellas ya más a nivel personal, de, de realizar acciones de marketing viral, eh, redes sociales con donativos a, a acciones, que realmente sí. lo merecen muchísimo. En la primera que participé contigo fue donación a la parte a la parte infantil de, de un hospital de, sí. de, de oncología. Eh, y en esta segunda, eh, que participamos en una maratón de Twitter Spaces. Eh, eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal fueron los resultados de esa maratón? La verdad es que hubo mucho impacto, o sea, bueno, los datos están en, en, la, en las redes, pero durante esas cinco horas hubo, hubo muchísimo movimiento en Twitter, sobre todo en Twitter Space, que lo que tú decías, que al final es uno una de los canales que, que ahora yo creo que va a tener más potencia porque puede conectar audiencias tanto de Latinoamérica eh, como de Europa e incluso más allá. Eh, y, y muchas marcas que no nos conocían, que no conocían esta iniciativa, porque obviamente crecimos, surgió la idea de cuatro personas que estamos locas por ayudar a, a, con nuestro trabajo también, parte de nuestro tiempo, ¿no? que se llama esta, ser voluntarios, eh, se comunicaron después con nosotros diciéndonos que contemos con ellos para una segunda edición. Eh, mm -hmm. y, y no puedo decir mucho más, pero son marcas muy importantes de tecnología. Entonces, creo que por, el resumen es que por muy pequeño que pienses que puede ser una acción, al final todo suma para tener más visibilidad hacia un objetivo que quieras conseguir, ya sea como marca o a nivel profesional. Entonces, pues si organizas otro maratón solidario, eh, avísame que he encantado de echar una mano. Seguramente contamos contigo, Emilio, ya lo sabes. Bien, pues con tu permiso voy a dar paso a Pablo. Eh, muy bien. Marcia, un placer, saludos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, contigo íbamos a hablar acerca de análisis emocional, sí, pero ante todo, ante todo feliz año. Correcto, feliz año, como has dicho tú, estamos a dos días de poder decirlo aún, así que ah, feliz año, feliz año a todos y, y, y muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad es que es un gustazo siempre estar aquí con vosotros y, y vaya nivel, realmente estoy, estoy, os estoy escuchando a todos bueno. y... Y pues muchas gracias por participar en esta pequeña maratón que, que va a durar por lo menos un par de horas. Estamos sí. justo más o menos en el Ecuador, más o menos. Sí, sí. Y es que según tu experiencia en, en FIDER, eh, ¿qué papel va a jugar el análisis emocional en la manera en la que hacemos el marketing hoy día? Uh, uh, según mi experiencia, según lo que, lo, que, bueno, lo que voy aprendiendo y voy viendo, etcétera, va a jugar un papel muy importante. Es decir... Uh, de hecho, hay un estudio que me gusta muchas veces sacar en, en, en cuando tengo reuniones comerciales, etcétera, cuando hablo con, con, con gente de, del mundo del marketing, que al final es, mi, es mi, a quien yo me dirijo. Hay un estudio que sacó IAB el año pasado, el estudio que hacen anualmente sobre, sobre medios digitales, donde dice algo muy claro y muy conciso, que a mí realmente, o sea, y de hecho es algo que, que, que si lo pensáis veréis que es real. El análisis de sentimiento y el análisis de emoción ha dejado de ser algo que antes hablábamos como una tendencia, ¿no? algo que pasaba, eh, algo que hacían en Estados Unidos ¿no? y que veías gente que estaba muy avanzada, que estaba empezando a trabajar con, con, con afectiva, con, con, con compañías avanzadísimas de inteligencia, de inteligencia artificial, ha dejado de ser una tendencia y, sin, y es algo que ya está marcando la manera que tenemos de comunicar y la manera que tenemos de interactuar con nuestras audiencias. Sin darnos cuenta, al final es algo que se ha metido, se ha metido lleno en nuestras casas. Uh, y para mí tiene, un, tiene una, explicación, una explicación muy sencilla, porque al final uh, el análisis emocional lo que te permite es, es conocer mejor a tu audiencia. Al final, durante años, durante 10-15 años, ¿no? desde que estamos eh, interactuando a través de redes sociales, a través de internet, etc., en cierta manera se nos ha dicho cómo reaccionar. Tú ves un contenido y tienes una serie de opciones, un like, una, una cara sonriente, un corazón, una serie de, de, de reacciones impuestas. Sin embargo, nos estamos perdiendo lo que es la, la, la reacción real, que es la emoción de verdad de ese usuario. Entonces, hay todo un universo allí detrás de cómo una audiencia se emociona, de cómo una audiencia reacciona a un, a un contenido que te permite como, como agencia, como marca, como profesional, como creador de contenido, te permite conocer de una manera mucho más profunda a, esa, a ese target, a esa audiencia, con lo cual que, eh, creo que, que, que sí que es una es algo que ha dejado de ser una tendencia, ahora mismo es una realidad, es una realidad que, que nos está ayudando a comunicar mejor eh, y a ya, ya un medio plazo, medio largo plazo, evidentemente es algo que, que ayuda a todos a, a mejorar y a optimizar el, el retorno de la inversión. Al final es algo que, de hecho, hemos visto con, con nuestros clientes um, que a base de utilizar Fider a base de, de lanzar campañas y, y medir las emociones de su audiencia, uh, lo dicen, dicen, hostia, de, de repente, Entiendo cómo se sienten con, de, con determinados inputs, ya no por un clic por un, por un like o algo así, sino porque ven un pico donde la validación sube o ven de repente una, una bajada de atención con determinados, determinados tipos de arte, determinados tipos de copia, etc. Con lo cual es algo muy interesante, es algo que, que, que realmente es, es un universo por explorar uh, brutal y, y sí, yo creo que, que, que estamos, estamos en... O sea, estamos de lleno metidos allí ahora mismo. Y de Dios. hecho, perdona, sí, perdón, perdón. me, me lo he lanzado a hablar. Perdona, perdona, sí que sigue, por favor. No, no, no, es que ahora me estaba acordando que eh, se ha hablado durante, durante la sesión, se ha hablado mucho del contenido y de bueno de, la de que cada vez la creatividad tiene más, más, más fuerza, eh, más, más importancia, evidentemente. Creo que es algo recurrente a lo largo de los años, siempre hemos ido diciendo esto. El contenido es el rey también, es algo que, que, que se ha dicho y, se, y siempre se dirá, de hecho. Porque cada vez nos damos más cuenta del contenido, de que el contenido es el rey, que lo que ha sido Sergio, que lo ha dicho. Um, ostras Si lo piensas, si, si, si cada vez dedicamos más recursos, más creatividad en, en, en precisamente en trabajar el contenido, al final lo, lo, lo realmente interesante es saber cómo la gente se está, se está tomando ese contenido, cómo la gente está, se está sintiendo delante de ese contenido. Al final el análisis emocional lo que te da es esto. Es una concepción nueva, es una información nueva que antes no teníamos, sobre cómo la gente se siente delante de un, un impacto en concreto delante de algo en concreto Pues Pablo muchísimas gracias por aportar un punto de vista diferente de cómo hay que abordar el, el marketing y espero muchas verte en, en nuestras próximas actividades Nos veremos seguro, al karting tiene pinta que sí que <risa> iremos tiene, tiene pinta, tiene pinta Muy por bien, permiso, muchas gracias Voy a dar paso a, a Santiago a Pablo, un placer a ver, Hola Santiago Hola, Emilia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un siempre un placer charlar contigo y llevamos años hablando acerca del algoritmo de Google. Efectivamente. Es un tema del que nunca te cansas ni se agota. Siempre no, yo de hecho, que... de hecho dejé, dejé la profesión de, de SEO porque realmente acabé realmente agotado. O sea, conmigo Google pudo. O sea, claro, porque eso de, de, de levantarte cualquier mañana sin saber si esa noche has vivido un buen un buen cambio en el algoritmo completo y absoluto y decir socorro socorro era un sin vivir que a los que eh, os dedicáis a hacerlo profesionalmente y muy bien como es tu caso la verdad es que me quito el sombrero completamente. Pues fíjate que a mí una de las cosas que me atrajo cuando empecé en esto eh, fue precisamente eso, el que jamás me iba a aburrir. Yo si algo no y lo manejo muy bien, tiendo a aburrirme, me canso y quiero hacer otra cosa, pero con esto objetivamente es muy complicado sentir que te has aburrido, que lo dominas, porque... Como tú decías, a, está a siempre poco. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo te mantienes actualizado sobre el funcionamiento y factores que componen el algoritmo de Google cuando existe múltiple teoría, múltiple fuente, eh, mult, eh, eh, va cambiando de una forma completamente continua? Eh, ¿Cómo te mantienes actualizado? Pues fíjate que es, es una combinación, yo creo, ¿no? de diversas cosas. Una de ellas es, obviamente, estar informado y leer lo que piensan otros, lo que teorizan otros y las cosas que se, que se plantean ¿no? o que se, se hipotetizan que pueden ser parte de ese algoritmo. Pero realmente eso no es suficiente. Si quieres tener un nivel competitivo alto como el nuestro a nivel agencia y dar servicio a clientes en sectores eh, pues, intensos ¿no? y, y, y saturados, pues ahí es interesante también llevar una disciplina de experimentación y de prueba y error. Hay determinadas hipótesis y determinados factores que sí podemos tratar de testear eh, con experimentos más o menos controlados y otros que debemos trabajar pues con prueba y error ¿no? y viendo dónde están los límites o dónde están los niveles óptimos y tratar de establecer esas causalidades ¿no? entre las cosas que nosotros hacemos a nivel optimización y a nivel campañas y los resultados y el impacto que eso tiene en los rankings. ¿no? El tratar de establecer esas correlaciones y eventualmente encontrar causalidades es lo que, lo que realmente te permite entender qué funciona y qué no funciona. Y el el problema es que, claro, cambia constantemente, como tú decías. No hay cambios dramáticos si te ajustas a unas buenas prácticas básicas y fundamentales. Eh, entonces, los disgustos, pues nosotros hace muchos años que no tenemos disgustos porque lo que hacemos lo hacemos respetando y, y funcionando ¿no? con unos parámetros y unas buenas prácticas fundamentales, pero luego para conseguir ese triunfo en sectores competitivos hay que ir más allá y ahí es donde toda esa experimentación y toda esa prueba y error nos da la ventaja competitiva. ¿Y cuál está siendo la, vuestra experiencia de W eh, de cara a la externalización de, de equipos? Pues fíjate, nosotros. Ya llevábamos tiempo en el que dábamos cierta flexibilidad a algunos de los miembros de nuestro equipo para poder trabajar remotamente cuando llegó el COVID. Yo llevo trabajando remotamente distintos proyectos antes de montar W, antes de montar la agencia durante muchos años y siempre he considerado que si tu equipo es gente de confianza y responsable, realmente no hay ningún problema porque la gente esté donde ellos quieran estar siempre y cuando hagan el trabajo que hay que hacer. Y si lo hacen, a mí qué más me da tenerle delante que tenerle en su casa. Obviamente hemos implementado herramientas, nuevas de comunicación, eh, de gestión de proyectos, hemos añadido capas de control para asegurarnos que todo se hace y va saliendo y con los estándares y en los tiempos acordados y necesarios, pero no hemos tenido mucho problema, la verdad, ha sido una transición bastante, bastante suave y de hecho nosotros dejamos nuestra oficina en mayo de 2020 y seguimos deslocalizados. Tenemos más uh de -huh. 10 personas repartidas en el equipo eh, a lo largo y ancho de España y de Europa y la verdad es que funcionamos muy bien, eh, estamos bastante contentos. Pues menos mal que no he picado a vuestra puerta porque paso muy de vez en cuando por vuestra antigua oficina y me hubiera no, llevado a nuestra oficina. Sí, efectivamente, no nuestra oficina. Vamos a tener oficina otra vez, pero va a ser un modelo diferente. Eh, no va a ser un modelo de oficina obligatoria de lunes a viernes, sino que va a ser un espacio en el que el que quiera venir a trabajar puede venir el día que le apetezca y en el que definiremos días en los que todos nos juntamos. A lo mejor un día a la semana o un día cada diez días, eh, todos nos juntaremos allí y habrá espacio para todos pero no será obligatorio ir. Eh, la gente podrás seguir teniendo esa flexibilidad y esa comodidad que da el, el trabajar desde casa. Pues si abres oficina sí. de nuevo me, record, me gustará recordar viejos tiempos de cuando grabábamos tú y yo eh, <risa> vídeos sobre SEO y me encantaría que me invitaras a esa nueva oficina Dalo por hecho Emilio, haremos una fiesta de inauguración y estarás invitado en la lista de honor como siempre. Pues muchísimas gracias verte. Santiago y nos vemos en el próximo momento Saludos. Efectivamente, así lo espero. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Y pasamos con Vicente. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, Emilio? Sí, porque contigo íbamos a hablar acerca de, de redes sociales. Ante así todo, hay... feliz año. ¿Qué tal todo? Igualmente, feliz año para ti también. Pues bien, hemos empezado bien el año y lo acabamos bien y seguirá todo. Bien, lo importante es la, la actitud, ¿eh? ¿verdad? Siempre sí. bien. Pues sí, buenas noticias, me alegro mucho. ¿Y qué pueden esperar las agencias de marketing de las redes sociales? ¿Y qué, y qué pueden esperar las redes de las agencias de marketing? Pues es una buena pregunta. Eh, a ver, mi visión seguramente es un poco sesgada. ¿eh? Como creador de una red social pequeñita, de momento, pues sabemos muy bien qué es lo que querríamos, entendemos que no, que, qué es lo que quiere la otra parte, es decir, las, las agencias de marketing. Lo que puedo comentarte... Seguramente sonará banal, puede ser, pero también a veces es importante, ¿no? sentar se un poco las bases, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas y a partir de ahí buscar, buscar cómo mejorar o cómo crecer. Pues, a ver, ¿qué pueden esperar las, las agencias de las redes sociales? En primer lugar, y esto sí que es súper obvio, la red social se posiciona como un espacio, ¿verdad? Un espacio que permite conectarte a ti, seas tú un creador de contenido o seas tú una agencia que tiene una serie de clientes. Y quieres posicionarlos, conectarlos con, con la gente. Y lo bonito de las redes sociales que cambiaron el mundo es que esa conexión es, es bidireccional, ¿verdad? Antes, cuando teníamos la televisión, la radio, eran comunicaciones monodireccionales. Tú recibías un mensaje y ahí acababa la cosa. Con las redes sociales lo bonito es que puedes responder. Se crea esa comunicación vis-a-vis, -vis, que es lo que en realidad ha cambiado el mundo, ¿eh? Entonces, lo, lo más importante para una agencia de, de, de marketing, de comunicación, es que la red social te permite, y es lo que buscas, posicionar tu contenido. Eh, sea porque quieres monetizar directamente, porque al fin y al cabo se habla siempre de, de, de monetización. ¿no? A nivel profesional tú estás en una red social por motivos que, en un modo directo o indirecto, te llevan a monetizar tu producto, tu servicio, a tus clientes que te pagan por mejorar su estatus mejorar su relevancia. Entonces, eso eso es seguramente lo más importante, lo principal, el motivo por el que todos estamos en las redes sociales. ¿O, o me equivoco, Emilio? Estamos, es difícil. En, es en que es una cosa, cosa, en, en realidad, realidad está está lo, obvio, para, para mí, mí precisamente son sí, muchos sí. motivos. O sea, claro. eh, pero sobre todo el, el tener un canal de comunicación, de conversación tan cercano con tu cliente, con tu competencia, poder conversar eh, es que eso ha cambiado el mundo. Ha cambiado la pena, mundo. la Ahora, pena es el hate. La pena es el hate que te, que te puedes encontrar fácilmente. Ah, claro, es que todo, todo lo nuevo, aunque ya no sea tan nuevo, pero todo lo que cambia con respecto al status quo anterior pues va a tener los beneficios que pueda tener, pero también traerá problemas o defectos. Y claro, ese ensalzar algunos aspectos de la psique de las personas en las respuestas que recibes, las redes sociales, pues permite que eso te llegue. Un, un medio monodireccional, no. Hay otras cosas un poquito más sutiles ¿no? que las de debemos buscar o esperamos de las redes sociales. Es, por ejemplo, la, la, la, la posibilidad de, de segmentar. Sea lo que podemos llamar macro segmentación y, por ejemplo, ya un, una red social esto te lo da. Por eso, Instagram no es lo mismo que Facebook. Por eso, cuando sí. quieres enviar un contenido, hacerlo llegar, eliges qué red social o, o eliges métodos diferentes en base a la red social, ¿verdad? Y luego está la micro segmentación. Es decir, dentro de una red social, Poder llegar de un modo particular a un segmento de personas, pues, por psicología, por cómo usan el producto, etcétera, específico. Y te digo una última cosa y pasamos al otro lado. Es decir, ¿qué, qué, qué pueden esperar las redes sociales de las agencias? Porque sé que tenemos poco tiempo, faltaría más. No quiero robar el tiempo a, a, a los siguientes. Pues, eh, ¿Qué podemos esperar en el futuro cercano de las redes sociales? Sobre todo de redes sociales pequeñitas que quizá quieran crecer, que deben ofrecer cosas diferentes. Bueno, pues se ha comentado ya antes, el tema de la integración con el e-commerce creo que lo vamos a ver en el futuro. Porque es un modo de conseguir monetización directa muy sencilla en la misma plataforma. Todo lo que sea dejar una plataforma para realizar una acción, sobre todo de, de pago de compra en otro sitio, de alguna manera si podemos evitarlo, querremos hacerlo. Y como red social conseguir integrar, varios aspectos en todo el proceso de venta, ¿no? Desde la obtención de un usuario, de un hit, de un clic, de un like, hasta la venta del producto eh, en un mismo espacio. Eso es lo ideal. Nuevos modos de comunicación. Por ejemplo, Clubhouse fue una red social, lo es, que, que, que trajo un, un nuevo modo, un nuevo canal de comunicación. Y eso es algo que seguramente todos buscamos cómo conseguir en una nueva red social. Mm. O incluso. En el, ¿El cotilleo es que dicen que este mes abre su Clash LinkedIn? <risas> sí, Sinceramente sí, sí. no lo sabía. A ver, una cosa es cierta: las grandes redes sociales lo hacen, lo sabemos mm -hmm. y se, se lo pueden permitir, copian. Copian los. Los hits de, de la competencia. Así, así lleva Facebook triunfando hace más de una década. Exacto. Entonces no me sorprendería. No, lo bonito es intentar buscar novedades reales. En fin, pero bueno, es normal que hagan así. Eso es más Pueden difícil. Cuando eres, cuando eres un monstruo tan gigante, eso es más complicado. Claro. Sí. Pues, pues, sin duda alguna, muchísimas gracias, Vicente, por, por tus aportaciones de, sobre redes sociales y que nos volvamos a ver pronto este 2022. Así será. Un abrazo muy grande, Emilio, y a todos. Gracias, Vicente. Saludos. A ver, y pasamos con, con Ari. Muy buenas, Ari. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año, porque contigo vamos a hablar acerca de monetizar producto digital. Y sí, voy a preguntarte cuáles son las principales claves para monetizar un producto digital. Pues la verdad que me hacía ilusión a hablar de esto porque creo que por fin hemos encontrado un... Un enfoque así un poco diferente más allá de lo que encontramos por ahí de las diferentes estrategias. Y sí que es verdad que nos, para nosotros, por ejemplo, siempre la, la clave de la monetización de, de cualquier producto, hablemos de apps, hablemos de web, de cualquier producto digital, siempre ha sido educar al usuario antes de solicitar cualquier tipo de pago. Y, y paralelamente, por supuesto, involucrarlos de, de manera efectiva para que sigan regresando. Y al final es de lo que se trata, ¿no? De convencerlos de que esa app, ese producto, ese servicio es adecuados para ellos mucho antes de pedirle cualquier información de su tarjeta de crédito. Porque si no sabemos que, que está a la puerta de la esquina en el que se vayan, ¿no? Entonces, para nosotros es eso, el ayudarles a comprender el valor de lo que ofrece, de ahí el, el encanto de las pruebas gratuitas que, que al final todos usamos, ya sea de, de 7, 14 o de, o de un mes pero creemos que aparte de eso hay hay otros enfoques no que se pueden utilizar eh, para lograr educar y ofrecerles ese tiempo para que puedan descubrir el, el valor de, de tu producto, entonces yo si, si me preguntas que cuando hay que solicitar un pago yo te diré que siempre cuanto más tarde mejor, <ríe> eso seguro lo que pasa que, que es verdad que hay que tener cuidado porque si lo alargas demasiado lo que suele pasar es que al final el, el, el usuario pierde, pierde el valor ¿no? dice si sí, sí, al final tú no le estás dando valor a tu producto pues el usuario tampoco lo va a ver con lo cual hay que tener cuidado de no alargarlo mucho pero sí es bueno introducir algún tipo de barrera de monetización y aquí es de lo que, de lo que venía yo a, a hablar, de esa relación entre monetización y retención, que la gente suele pensar que si te enfocas en una de ellas, que la otra se va a caer y en verdad, no aunque sea un poco irónico el, el pensarlo, pues aplicar esas barreras de monetización al final acaban haciendo que, que tus usuarios acaban entrando mejor. Y esto todo tiene, tiene un sentido, ¿no? Y es que si tú agregas barreras de monetización, como puede ser, por ejemplo, eh, añadir elementos gratuitos o que haya elementos de pago en tu producto, pero que le des ese acceso gratuito para que puedan poder, eh, pues eso, que puedan descubrir su funcionalidad, ¿no? Que puedan eh, descubrir ese valor, les estás dando tiempo. Les pues estás dando tiempo a que, a que puedan entenderlo. Y eso lo bueno es que acaba transformándose en, en un valor de la retención. Si paralelamente estás trabajando la retención y estás trabajando esa relación sólida con tus usuarios y le estás quitando esas barreras, ese muro de pago que, que aparece ahí y escapan, pues, al final le das ese tiempo para que lleguen a pensar, anda, pues, si lo estoy usando, ¿no? pues, si lo uso, lo pago. Y al final es justo esa, ese pensamiento el que nosotros tratamos siempre de buscar, ya digo, con cualquier producto eh, digital, ya sea una app o sea web, es, es el pensamiento del usuario que, que queremos llegar. Y esto al final, se, pues, es un enfoque bastante diferente, irónico, que parece que si lo haces va a caer masivamente la monetización. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que a largo plazo acaba volviendo a subir y aún por encima son esos usuarios de calidad los que quedan al final. Así que os recomiendo que lo probéis, agregar barreras de monetización a ver si, a ver si os resulta a vosotros también. Y quería preguntarte acerca de, del, del onboarding, porque es posiblemente la parte más importante y más crucial de la estrategia de crecimiento, pero ¿cómo trabajan un onboarding que tenga éxito? Sí, justo lo que tú dices, yo creo que cuando la gente habla de crecimiento casi siempre asumen que todo el debate se centra en atraer a usuarios a, a tu producto, pero realmente cuando te pones a ver cuáles son los real, los problemas reales ¿no? de, de crecimiento, vemos que donde normalmente está el problema es que eh, comienza, comienzan esos problemas todos cuando llega, cuando realmente el usuario llega. Y se va, claro. Entonces, al final es un tema de, de incorporación que, por ejemplo, en las apps suele ser una de las mayores debilidades y en plataformas web también pasa, pasa mucho. Y es que lleva mucho tiempo realizar esas mejoras en, en, en el onboarding, pero al final es súper importante hacer esa, esa analítica, ¿no? Y yo recomiendo, pues, dos KPIs. dos KPIs que nosotros utilizamos siempre y que son los KPIs que tú deberías utilizar para... Para saber qué es lo que significa para ti esa incorporación exitosa y para nosotros son el objetivo de frecuencia, es decir, con qué frecuencia esperas que, que el usuario reciba el valor de tu producto y cuál es tu acción clave, tu acción clave perdona. Tu opción clave, eso es importantísimo. Es decir, esa acción que significa que el usuario está recibiendo el suficiente valor para seguir participando en, en todo tu producto. Y una vez conozca, conozcas estos dos KPIs, vas a poder empezar a, a realizar ese, ese seguimiento. De hecho, si esto lo trazas en un gráfico, verás que es la típica curva que empieza arriba de todo y luego se acaba aplanando. Pero lo interesante son esas personas que se, que se quedan ¿no? por debajo de, de cuando la curva está plana y esas personas son las que se han incorporado con éxito ¿no? y, y ver qué has hecho, para esas personas y reproducirlo en el resto de usuarios, pues es la, la clave para nosotros del onboarding. Pues, Ariadna, muchísimas gracias por tus aportaciones sobre monetización. Y aparte, feliz año, espero que nos veamos en mi próxima actividad de, de Eso espero. pronto será seguro. Muchas con gracias. Bien. Gracias, hasta saludos. Hasta. Y pasamos con Jonathan, eh, que vamos a hablar de omnicanalidad. Feriaño. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Gracias por hacernos un hueco e invitarnos a, a este streaming. ¿Y cuál es la importancia? Que, que es muy obvia, por lo menos para los sí. profesionales de marketing, pero para quien nos, nos escuche y sea un poco más neófito, ¿cuál sí. es la importancia de la unicanalidad? Bueno, hoy en día ya es algo innegable. Estamos hablando de cualquier canal en el que un cliente interactúe es también un canal en el que nosotros podemos... Eh, conseguir una, una venta o, en este caso, eh, una compra por parte de ese, de ese cliente. Estamos hablando de aplicaciones. Hablamos de eh, tiendas online, hablamos de tiendas físicas, hablamos incluso de, de teléfono o incluso de marketplaces. Cierto es que hay algunos marketplaces en los que eh, y muchos muy conocidos en los que poca eh, posibilidad de acción o eh, nosotros tenemos como, como marca, pero, eh, Intentar coordinar acciones, eh, precio, incluso imagen de, de lo que es nuestra marca o nuestro producto es vital para, para conseguir que este entorno omnicanal eh, sea efectivo y, y evidentemente eh, termine y culmine una compra. Por ejemplo, eh, no sé hacer una compra online y recogerlo en una tienda física en el que tenemos una experiencia con un producto o nos van a degustar X o Y o a la contra. Eh, hacer una, una llamada telefónica para saber dónde está disponible un, un producto en cuestión, probárnoslo, por ejemplo, una chaqueta, pero la quiero en otro color porque sé que existe en otro color y terminar haciendo una compra online. Eh, todo esto, eh, a su vez, eh, hace que eh, el cliente sea mucho más permeable a todos estos entornos y eh, a las marcas o a las empresas les, les permite optimizar eh, su stock, eh, ser mucho más flexibles e incluso ser mucho más productivos. Y sobre experiencia de compra en el online, consejos, recomendaciones? Bueno, en, en cierto modo van van un poco de la mano, porque durante mucho tiempo hemos estado hablando de la, de la experiencia de compra física, quiero decir, de lo que ocurría en una tienda, en un, en un restaurante, o de lo que tenía que ver con el entorno físico de, de hacer gasto y, y la compra. Eh, hoy en día es innegable que hay muchas tiendas online, o sea, el, la pandemia ha puesto eh, la compra, la compra eh, online en, en, en unos límites y en unos, y unos puntos inimaginables hasta este momento, eh, pero a su vez eh, también eh, la, compra, la compra online ha asumido que tiene que ir un poquito más allá, o sea, quiere decir, ya... Eh, no solo depende de, de un carrito abandonado, de, de conseguir que, que un cliente compre o deje de comprar, sino que la experiencia sea un poquito multiplicado en lo que es en online. Eh, atraer al cliente eh, con imágenes, vídeos, con prescriptores, con eh, información, y eh, con influencers, con... Um, no sé, eh, blogs, eh, información específica de productos X o Y, o sea, ya no es solo el hecho de que se compró o no, sino que hay un universo complejo alrededor de las marcas y los productos que requieren también unas plataformas cada vez más complejas. O sea, quiero decir, porque si fuera por esa razón, eh, la primera tienda que, que, que nos viniera a, a la cabeza o el primer marketplace que nos viene a la cabeza, pues... Eh, indudablemente, eh, sería la mejor experiencia de compra porque no tendría absolutamente nada más que aportar, pero no es así. Antes hablabais con, con Pablo, concretamente, al que le mando un, un saludo, de las sensaciones que esas eh, eh, informaciones que llegan a nosotros a través del online, que esas tiendas que se nos presentan generan. ¿Por qué es tan importante? Porque evidentemente suscitan interés, suscitan emociones. Eh, nosotros, como creadores de, de tiendas online y eh, no solo queremos eh, llegar a la cartera de ese cliente, nosotros también queremos llegar al corazón y al cerebro de ese cliente a través de las marcas. Y ahí radica el verdadero éxito, el brand awareness. O sea, si cada, cada persona que visita una tienda online comprase, es que estos seríamos los reyes del mambo, pero no es, así. No, se, no es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Generar un interés, generar un engagement, generar un universo complejo, que es lo que decía, alrededor de cada una de estas marcas. Pues Jonathan, muchísimas gracias por tus aportaciones A por y espero vernos en próximas actividades. Seguro que sí. Buenas pues, tardes. Gracias Jonathan. Saludos. Adiós. Y pasamos con eh, Judith Escudero. Muy buenas. Buenas tardes Emilio. Me estaba, bueno, me estaba dando cosas porque te, te he visto que has entrado muy, te, muy, muy puntual y, y a buena hora y llevas prácticamente una hora en el backstage, mil perdones. No, no pasa nada, así no me he perdido absolutamente nada de lo que se ha dicho. <risas> Pues sí, sí, pues mira, con, con Judith vamos a hablar acerca de, de automatización SEM y es que eh, Channable, eh, erais uno de los patronos de, de esta actividad eh, que organizamos entre profesionales de, la, de las agencias. Muchísimas gracias por el apoyo con Chanabol. Muchísimas de nada y también, bueno, es un placer participar aquí y que organizes este tipo de encuentros donde se comparte tanto conocimiento y se, y se aprende tantísimo, ¿no? Que por cierto, un placer volver a vernos en, en Segovia en presencial después ya de un par de años encerraditos sí. la verdad es que lo cogimos con ganas todos, sí Pues para quien no os conozca, eh, ¿qué, eh, ¿qué es Chanable? Vale, bueno, os comento eh, Chanable es lo que se conoce como una herramienta de gestión de feeds y también de automatización SEM Entonces uno de los cores de, de, de la herramienta es ayudar a nuestros eh, clientes, bien sean anunciantes o también agentes de marketing, trabajamos con muchas agentes de marketing, a automatizar todo lo que son actividades online basadas en feeds, bien sea integrar catálogos con marketplaces, comparadores de precios, redes de afiliación, eh, redes sociales, un poco como, como hablaba Jonathan ahora del tema de la omnicanalidad, es una herramienta que agiliza mucho el tema de la omnicanalidad eh, pues como os comentaba, integrando ¿no? catálogos con todas estas plataformas. Y además de esta, digamos, pata fundamental de la herramienta, también tenemos otra función que es eh, automatizar las campañas SEM. Y básicamente... ¿Perdón? No, que, que te quería preguntar que, que esa automatización de uh -huh. SEM, que por cierto, eh, hay polemías con tu micro, eh, cuidado no lo toques mucho. Ah, perdón. Pero... Esa automatización SEM, ¿en qué consiste exactamente y cómo puede ayudar a los profesionales de marketing que nos están escuchando? Sí, por supuesto. Bueno, eh, básicamente eh, nuestra herramienta lo que permite es utilizar la información del catálogo, que es bueno, en, en, la información del feed, eh, para crear de forma eh, masiva campañas, eh, grupos de anuncios, anuncios y palabras clave eh, dentro de Google Ads. ¿Vale? Entonces, eh, la información del catálogo es una información dinámica, eh, porque obviamente siempre se, va, se van añadiendo productos nuevos, eh, cambian los stocks, cambian los precios. Entonces, a través de unas sencillas plantillas eh, dentro de la herramienta, se puede combinar texto estático con campos dinámicos de ese catálogo, ¿no? Pudiendo generar, como digo, anuncios eh, dinámicos de forma súper sencilla, utilizando una sola plantilla y haciendo que cada vez que hay un cambio, en el catálogo origi original del cliente, todos estos cambios se ven reflejados en los anuncios de, de Google Ads. Bien, bien, bien. Pues, eh, por cierto, eh, ¿qué tal la experiencia de, de la última actividad de networking con, con agencias? ¿Cómo los notasteis? Eh, ¿Cómo ves el sector? Bueno, pues con muchas ganas, la verdad. Y, la, y con este tema de la automatiz automatización SEM, la verdad es que, hay muchas agencias interesadas, Yo trabajamos con muchas eh, dentro de España y de Europa, pero la verdad es que cada vez son más las agencias interesadas porque obviamente eh, yo creo que es fundamental eh, que las agencias se centren en, en aconsejar ¿no? y en guiar a esos clientes y que la parte más técnica, digamos, de cómo ejecutar esas campañas, eh, yo creo que cada vez hay más herramientas eh, de automatización de todo tipo y es, digamos, necesario ceder ese, ese espacio a herramientas para ahorrar tiempo y dinero en recursos y dedicar esos recursos a, a eso, a aconsejar, a guiar y a, y a, y a, un poco a pensar en estrategia ¿no? para, para mm. los clientes de las agencias. Pues, Judith, eh, muchísimas gracias por el apo apoyo de Echanable a las actividades de la Latina Bali y espero que nos veamos más pronto que más pronto que tarde. Así será. Gracias, Emilio. Muchas Hasta gracias. Saludos a todos. Saludos. Adiós. Y pasamos con eh, Alejandro. Eh, muy buenas, Alejandro. Feliz año. ¿Estamos lado? Ahora, ahora, ahora creo, ¿no? creo que me oyes, ¿no? Sí, hola, hola, feliz. Feliz. sí ahora te escucho perfectamente porque hoy vamos a hablar acerca de, de contenido e inteligencia artificial. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación también. Pues, eh, hablando de contenido e inteligencia artificial, eh, ¿qué miedos, eh, porque hay bastante miedo cuando se habla de, de, de la IA, eh, ¿qué miedos eh, tienen algunos o, o muchos creadores de contenido al usar eh, tanto la inteligencia, la inteligencia artificial en la creación de esos contenidos? Pues, eh, Emilio, te, nos hemos quedado... En primer lugar, hemos tenido, hemos tenido una acogida muy buena de contents por un una parte significativa de, de la gente que utiliza, que maneja contenidos y que los crea. Pero también, eh, de manera sorprendente, aunque no del todo inesperada, hemos tenido también unos eh, recelos y, y algún suspicacia, dejémoslo con ese término, con algunos de los, de los usuarios o creadores de contenido. ¿no? Y, y, bueno, pues nos, nos preguntamos por qué. Y yo creo que fundamentalmente, eh, lo que subyace, hay un miedo a, a perder el control, a perder el control, hay miedo en parte a, bueno, lo que muchísima parte de la sociedad, una parte de la sociedad eh, teme ante los avances tecnológicos, eh, sobre su, su rol, su puesto de trabajo, su valor añadido, todo eso mezclado hay, hace que una parte de los usuarios puedan tener miedo a la, a la aplicación de la inteligencia artificial a su área de trabajo y, en este caso, al área de contenidos. Quizá remarcar que, bueno, he estado siguiendo desde, desde el principio todo el, el... Hablemos sobre las agencias eh, y el, el contenido es el rey ha sido prácticamente el, el, eh, el tema común o uno de los temas, uno de los drivers de, los, de, los de toda la conversación. La enorme cantidad de contenidos que hay que generar, contenidos bien hechos, contenidos con posicionamiento, con con SEO pues, eh, adaptados a diferentes canales, redes sociales, entornos, es tan creciente y es tan, eh, va a ser tan eh, enorme la cantidad que va a haber que, que crear y que se está creando, que o contamos con herramientas de asistencia como lo planteamos y nos quitamos los miedos a utilizar inteligencia artificial eh, en su creación o no vamos a, a ser capaces de de generar todo lo que van a demandar de lo que estamos hablando. ¿no? Sí, no, porque de hecho eh, está escuchando últimamente eh, acerca de la de la potencialidad eh, y qué puede hacer la, la inteligencia artificial a nivel de creación de contenido y cómo se va a unir con el metaverso, que realmente creo que de aquí a 10 años puede cambiar completamente el paradigma de, de muchas co cosas que damos por segura y hechas y puede cambiar completamente. Eh, pues, ¿algo más que quieras añadir antes de pasar al último invitado? Bueno, no, quizá eh, comentar un poco que, eh, por mucho que hable de inteligencia artificial, el, el, la participación humana y profesional es imprescindible para que los productos sean eh, eh, utilizables 100% en el mercado y que queda mucho recorrido todavía. Es una herramienta que ayuda muchísimo, pero no termina el producto como lo hace eh, un, una, un redactor profesional o un, un copywriter. Sin embargo, la combinación de ambos creo que nos coloca en un punto muy, muy interesante y muy eh, eficaz y muy productivo. Pues muchísimas gracias Alejandro por, por hablarnos acerca de inteligencia artificial y contenidos y nos vemos en las próximas actividades. Seguro, muchísimas gracias Emilio. Hasta pronto. Saludos. Y pasamos con nuestro último invitado. Los últimos serán los primeros. Buenas, José Miguel. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal estás? Pues en una experiencia realmente muy interesante porque contigo vamos a hacer dos horas de streaming ¿Sí? 20 invitados, y en una maratón de este estilo no me había metido yo nunca, y la verdad es que me gusta. Te gusta, <risa> te, gusta, te, gusta te gusta, te gusta la guerra. Eh, Uf, es verdad sí. que, que queda nada para que sean dos horas, y pues bueno, pues lo primero, feliz año, feliz año a todos, eh, un placer estar aquí con, con vosotros esta tarde. Y bueno, pues eh, ser el último, porque bueno pues eh, acabar con esta maratón y esta jornada, pues la verdad es que es bastante enriquecedor, sí. Pues justo la tuya es la temática que me toca más de cerca. Sí. Porque claro, marketing de eventos y, y la Latina Valley, que como club de debate y de negocio organizamos. Eh, este año tenemos un calendario de 16 actividades, 8 presenciales, 8 online. Eh, pero claro, justo la tema, tu temática, me digo yo, pues me tengo que esperar, <risa> me tengo que esperar todo el live porque no me voy a escapar de no voy a escapar antes, perdonad la broma, que no me podía escapar de ninguna forma, pero me, me, me quedo hasta el final del live justo para hablar de marketing de eventos. Porque claro, la feria, los eventos, la forma de relacionarnos está cambiando completamente y como expertos, con, con el Marketing Motion, ¿cómo crees que evolucionará este año 2022 en el sector de los eventos y qué formatos serán los más utilizados? Bueno, pues eh, la verdad es que el, que el sector durante, bueno, desde que empezó todo el, lo, lo que sabemos todos, no el tema del COVID, la pandemia y demás, el, el año ha sido, el año 2020 fue un año pues, donde se paró muchísimo todo, todo el sector en cuanto a ferias, eventos, eventos presenciales y demás. Es verdad que, que el hecho de reinventarnos ¿no? y de, de ver las nuevas oportunidades digitales lo que ha conseguido es que en ciertas herramientas empiecen a tener mucho más auge y empecemos a relacionarnos de otra manera. ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no? este, este like que estamos haciendo ahora mismo es una forma distinta de, de comunicarnos y de, y, de, y de realizar un evento que... que con el que comunicar a, a, finalmente a, a nuestros usuarios ¿no? o, a, o a los asistentes, ¿vale? Eh, este año, el, eh, bueno, el año pasado a finales parece que se reactivó un poco la actividad en cuanto a la construcción de stands, a la apertura de ferias y, bueno, pues a un poco a, la re, a retomar la actividad de, de lo que viene a ser el marketing de ferias ¿no? y el marketing de eventos. Eh, con esta sexta ola parece que otra vez... Hay un pequeño parón, una pequeña incertidumbre ¿no? de si, si, si hay eventos que se van a continuar, eventos que se están anulando. De hecho, estas mismas semanas de atrás, eh, eventos y ferias que se iban a realizar, pues, han decidido que, que no van a realizarse. Y otras que sí que han continuado y empresas que a lo mejor tenían hacer, eh, pensado hacer un evento corporativo donde juntar eh, a sus organizaciones, pues, al final no, no, no han tenido la valentía o han dicho bueno vamos a ser precavidos eh, dado la, la situación y vamos a pensar en, en volver a hacer un evento eh, virtual no con todo esto al final lo que nos encontramos es que eh, vamos a convivir en el, durante todo este 2022 en un modelo híbrido y es probable que no el 2022, sino de aquí en adelante, ¿no? Al final, los eventos presenciales tienen ciertos costes, ¿no? Y que con eventos virtuales, pues, que de alguna manera reducimos. Eh, el hecho de viajar de un sitio a otro y de congregar a un montón de gente en una zona, pues, probablemente hace que, bueno, pues, que tengamos que, que, que consumir muchos más recursos para, para realizar ese evento. Entonces, a, a día de hoy lo que se está planteando ya es que si, si durante todo el año los eventos que hacías, eran los eventos presenciales, ahora vamos a tener modelos híbridos. Vamos a tener ciertos eventos presenciales en las organizaciones y ciertos sí. eventos, de alguna manera, pues virtuales. Eh, afortunadamente, las herramientas que estamos teniendo, como decíamos antes, en el mundo digital han evolucionado muchísimo. El metaverso está, de, está que está ahora en, en auge. Ya hay otras organizaciones que también están ya creando su propio metaverso, que se están creando eh, modelos de eventos a través de avatares, es decir, que tú no, no, no asistes directamente como, como una persona física, sino representado por tu propio avatar y con ese avatar te relacionas con el resto de, de, de asistentes al evento de una forma eh, experiencial muy, muy, muy, muy diferente y muy agradable, la verdad experiencias que hemos tenido con algún cliente y, y haciendo actividades de team building dentro de esos eventos, de esas ferias que se pueden realizar, como os digo, de una moda, de una manera virtual, se consiguen eh, bueno, pues, impactar mucho en, en los usuarios y además hacer que tu evento llegue aún más lejos, ¿no? No lo acotas directamente a un área geográfica, sino que lo puedes de alguna manera hasta internacionalizar. Hemos ¿no? hablado mucho de internacionalización aquí antes. Y, ...y un evento poderlo hacer internacional casi, sin moverte de casa es muy interesante, la verdad. De hecho, el crecimiento de la Latina Bali justo vino cuando nos digitalizamos e internacionalizamos... ...porque, claro, éramos un club de debate y networking Madrid-Barcelona estamos extendiéndonos por toda la geografía nacional en España y nos encontramos que empezamos a hacer eventos en, para toda Latinoamérica, multiplicando por tres el número de eventos, multiplicando el, la facturación, el número de asistentes, con lo cual no era no era algo tan mal organizar eventos online. ¿eh? No, no, totalmente. Ya, como te digo, yo creo que... Eh, en, en definitiva, el, el ser humano y bueno, aquí que, que como, cuando ha sido dando la bienvenida a cada uno de los asistentes, todos estamos deseando ir al karting, ¿no? Y al final disfrutar de una experiencia emocionante en un circuito de coches y de, y de disfrutar de ese momento que no es insustituible, lógicamente, pero, pero sí que tenemos estas nuevas opciones para combinar esos eh, eventos presenciales con, con estas opciones virtuales que también son muy, muy válidas y que, bueno, pues que, que, que pueden hacerse muy amenas, ¿no? Con mucha creatividad y, y buscando, pues, formas de, de hacer que los, los participantes interactúen entre sí de una manera distinta, ¿no? Tus pues, eventos de networking es, es un claro ejemplo, ¿no? O sea, la plataforma que, que, que utilizas, Ayuda mucho ¿no? a que la gente pues se, se pueda sentar en sus mesas y debatir sobre eh, temas que, que tienen de, en común. ¿no? Y luego, pues de, lógicamente, encontrar puntos de encuentro para hacer um, posibles relaciones de negocios en, en el futuro, está claro. Pues muchísimas gracias, Josemi, por, por animarte a hablar acerca de marketing de eventos en este live streaming. Y nos vemos en presencial, en virtual. Espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí, cuenta conmigo para lo que necesites y gracias a ti por habernos invitado. Pues, Josemí, saludos y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos. Hasta luego. Pues me quedo yo solo con, con vosotros, eh, comentando que ha sido una experiencia, veintena de invitados, eh, dos horas, en este momento dos horas tres segundos de, de live streaming en directo. Eh, quería empezar mi live streaming eh, de este año por todo lo alto y creo que, creo que ha ido bien. Eh, luego leeré todos los comentarios que hayáis dejando en, en las distintas redes sociales. Si os ha gustado eh, comentármelo por público o privado, eh, dejar un like, un me gusta, eh, siempre bienvenido y nos vemos en próximos live porque tengo otro la semana que viene y en cuanto empiece febrero ya voy a estar emitiendo dos, tres directos semanales, con lo cual me vais a tener bastante a menudo por aquí. Muchísimas gracias a los que hayáis estado estas dos horas continuadas de la streaming en directo. Muchísimas gracias y, por supuesto, nos vemos en presencial, nos vemos en virtual, pero que nos veamos pronto. Saludos.